Tengo, un amigo que ha perdido completamente... todos derechos. Bueno, pues ya estamos en directo. ¡Ay! ¡Ay, ay, ay, ay! Espérate. ¡Ay, ay! ¿Estamos en directo? Lo voy a tener que comprobar. Lo vamos a, no, que no comprobar. vamos a tener que comprobar. Voy a corregir. A Estoy ver. por eso que sí, porque ya abajo pone espectadores Twitch y mierdas que me interesan TV. a mí mucho. Twitch.tv barra deuskodigital Y ya está. Ya está, lo tenemos, ya está. Ya está, Íñigo, ya está. Estamos, ya está. Lo, tengo, lo tengo en solo chat, además. Yo he puesto esto Lo tengo perfecto, perfecto, lo tengo divino, lo tengo estupendo. Eh, ¿Qué vamos a hacer? Vamos a eh, lo pone el título, niños pero, Ah, no, es verdad, es verdad, no puedo pero, coger el micro así. Tengo que ser MC Jamón de York. MC <risa> sí, Jamón de York. Eh, eh Producción ah, es es Esqueso Curado. ¿Eh? O sea, tú, tú eres MC Jamón de York y yo soy producción esqueso curado. Pero eres control de calidad. Control de calidad. Control de calidad. Eh, eh, casa charra de. Yo, yo, no, yo no sé por qué acepto hacer estas cosas. Pues aquí estamos una si realidad, la idea fue tuya! Ya, lo peor es que sí. Una tarde de lunes estupenda donde vamos a hacer los comentarios del director del eh, programa 50 de Gaming Room Y tanto que estupenda porque aquí en Bilbao hay 18 putos grados en la calle así que qué mejor sí, aquí, que estar aquí al resguardo aquí Yo mierda. creo que hay 85 por, mi, por el color de mi cara, <risa> es que nunca me he visto en una pantalla tan grande Tenemos ahí la cámara, pero, pero tenemos no, aquí no, una no, pantalla gigantesca donde nos podemos ver y yo nunca me he visto tan grande ni tan rojo Mis complejos se están acomplejando yo solos porque estoy tan puto grande que cualquier mínimo detalle <risa> se nota O sea es impresionante impresionante Ay. más allá de lo normal en vez de la, tener las cámaras eh, a resolución 480 del estudio tenemos esto sí, sí y eso que no he puesto una cámara 4k con la lente gorda y todo ah, bueno, eso eso ya, eso ya es muy vasto eso ya es muy vasto porque además tiene nueve putos canales de audio esa mierda y no sé ni por qué no tiene cinco de hecho de hecho cuéntame te ocho, ocho. puedo contar una deduta, he intent, cuéntame una he intentado editar con Premiere, un vídeo que hice con una de esas cámaras, y fue la de mejor me paso a Sony Vegas 10, porque Sony Vegas 10 no soporta Cinco canales de audio y si sí, es mucho más fácil todo no, en Lo que haces de en no mira, habitualmente 3. directamente es eh, desincronizas, coges los cinco sí. putos canales y los eliminas, y los eliminas todos eh, a, a lo mejor vamos cambiando al YouTube porque creo que va a empezar correcto Qué, ¿Qué vista y qué, Bam, dijo, pam, y qué pam, oído tienes, Pero muchísimo Igual puedes bajar un poco la tele Yo modo, oye no, si es que esto va a empezar ya tres segundos más tarde Empieza a ponerse la música Eso sí, Es que la puta música de YouTube no sé por qué suena tan puto alta O sea es que no tiene sentido, no es necesario Sí, bajar un poquito Más, ¿Un, más Ah, sí, incluso que está el 10, ya. Pues al. Vale, al también te dejo que vamos a estar. Cuatro minutos. Pam pam, pam. Tenemos micro. Tenemos micrófonos. Vale, hemos tenido un ligero problema técnico. Eh, hola, buenas tardes, Borja Arbosa. ¿Esto qué es? Esto es exactamente lo que pone en el título: GR050 con comentarios del director o, como diría Kojima, Director's Card. Efectivamente. Estreno con comentarios. Correcto. ¿no? Vamos, vamos a ver el episodio 50 de Gaming Room y vamos a decir chorradas por encima. Pues si... Porque si lo queréis ver solo, os vais al YouTube. Eh, sí o a la radio O a la radio, radio. Si, Gitar. si queréis verlo, bueno voy a corregir Si queréis verlo eh. solo sí, os vais a YouTube. Youtube Si queréis oírlo, YouTube. oírlo solo os vais a la radio Efectivamente eh... Si Kojima puede hacerlo nosotros también sí y si la tarjeta de sonido nos respeta Correcto también Porque... Y luego por otra parte Borja eh. también tengo que decirte Estamos aquí juntos hablamos la música de no baja Qué curioso Ah, uh, espérate. Sí Reaccionando a mi propio programa Fue idea de Íñigo A mí no me culpes También tengo que decirte Que como puedes observar Tal y como estoy cogiendo el micro Porque aquí ya sí que no tengo Un micro de solapita Un micro de estos No, no, no Tengo un micro de verdad Micro de verdad Entonces, ¿cuál es la gracia? Estamos MC Jamón de York Y, eh, Producciones Casa Tarradellas Que no se acaba de ir Hace un momentito Y no me van a tirar el vídeo Por decir una marca Así que me la suda pero, pero, pero hay que decir que, que, eso, que estamos aquí esperando un poco a que, a que todo esto funcione Para poder literalmente deciros, así ah, pues aquí fue muy gracioso porque estábamos haciendo no sé qué eh, ¿Qué tiene eso de gracioso? Pues la simple gracia que le demos nosotros Es decir, si os reís de lo normal con nosotros tenéis que tener en cuenta que esto es ya el doble Es decir, tenéis el programa en el que os podéis reír y nuestros comentarios por encima con los que también os podéis reír Risa por dos, creo que es una buena manera de echar una tarde en la que hace 18 putos grados en la calle O sea, qué decir... Mm, yo veo un win-win absoluto Y también hay que decir que odio mucho la música del este de YouTube Porque es muy relajante, pero está muy petada Tipo mucho, o sea Siempre está muy alta cuando ponen la puta música de, de esto de YouTube Si no me puedes decir marcas falsas Tipo Burger King <risa> Don Donald's, ¿no? En vez, de, en vez de McDonald's, Don Donald's sería ya de paso ¿Qué más? ¿Qué más podemos decir? Creo, creo que el chat está un poquito grande, pero bueno, me da igual eh, ¿Qué más? ¿Qué más podemos decir? A ver, en, bueno eh, fuera coñas, esto ya es cuestión de marcarse un GTA O sea, en el GTA oh, Lo que hacían era eh, Coger coches que eran icónicos Y las marcas se las inventaban En vez de Audi o Bay ¿Por qué? Porque sí eh, tiene, Al final acaban teniendo o la misma cantidad de letras o un spelling muy similar Y luego el diseño del coche era obviamente el mismo O sea, ¿sabéis que Audi son cuatro círculos? Pues OBI era eh, cuatro triángulos hacia abajo ¿Por qué? Porque sí Bueno, o sea, esp esperemos que todo esto Mítica Moto Cállate un poco Vale, perfecto. Estupenda, pues está fácil. que baja la música parece que funciona de puta madre. Pues esperemos que todo esto nos respete, que la tarjeta de los sonidos funcione la bien. La cintura es muy típica, de hecho, sí. Y que todo vaya correcto. Ha vuelto producciones Casatarradillas, let's fucking go. Yo, yo. <risa> yo, yo. Prod casa en la casa. Ajá. Uh -huh. MC Hamon de York, let's fucking go Ay madre mía Let's fucking go Bueno, bueno eh, oye, yo tengo una pregunta para ti Ahora que quedan 35 segundos Que es, ¿cuándo nos vamos a marcar un La velada de Busca Digital? <risa> Nunca aparte, aparte de que yo lo de la velada del año No he entendido, o sea qué es que la gente que la, la gente va... se pega <risa> Ya está, la velada del año <risa> De verdad yo no, ¿No? he dicho la gente se pega, solo me has pegado tú Págame Yo te veo más fuerte hay que decir Ya, ya lo sé ya. Pues que yo no soy mala gente, Íñigo. No, no Empieza visto. en 3, 2, 1 Y fuera Vámonos Sube un poquito, Podemos ¿verdad? tirar de Street Fighter también Y ahora sí, musicote, gente ¿Subtítulos? ¿Tenemos subtítulos puestos? Aparentemente Con el musicote que tiene Gaming Room Voy a, voy a quitar los subtítulos Adelante Venga, va. Supongo que serán los autos, porque otra cosa... Sí. A ver, también es verdad que podemos ir de Street Fighter, ¿eh? así que no, no, no, no... Voy a subir un poco, porque yo estoy... Fíjate que Borja va. también está en el streaming, como podéis observar. Borja está en el chat, está en el stream, está en todas partes. Ah, déjate un poco el micro. Vale, dejo un poco el micro. MC, Jamón de York. Cómo me gusta esta música, de verdad. A mí también. Bienvenidos a este quincuagésimo programa de Gaming Room. Hemos vuelto. Hemos vuelto. <risa> <risa> ya lo he usado de pulgilla. Entre el hemos vuelto, ya ha ya llegado. Es sí, la sí. hostia. Que este programa no solo es especial por el número, sino que también da fin a la tercera temporada de este podcast, ¿no es así, Íñigo Sendino? Efectivamente, es que Carmona... Parecemos eh. profesionales, ya, y todo... No, no, no, es que estaba pensando, esto va súper fluido, pero súper fluido porque esto lo grabamos dos veces. Claro, sí, porque nos equivocamos una vez. Aquí también vais a tener un poco los... los no se cuentan los secretos de la radio, pues también aquí los vais sí, a tener. Aquí sí, lo, aquí sí, aquí sí. Los que contamos. No, a ver, eh, esto lo grabamos dos veces... Espérate, que voy a bajar un poco de la tele... Eh, esto lo grabamos dos veces porque teníamos un invitado que no pudo ser. Entonces grabamos la entrada mencionando al invitado. Y luego pero no. al final lo tuvimos. Correcto, que cambiar. correcto. Eh, Borja. Bueno, aparte del drop, obviamente el drop. Eh, se confirma que renovamos sintonía de inicio. Se confirma sí. que no, no vamos a, a renovar cambiar. sintonía de inicio en cuatro años. No, no, no se va Por a lo menos. Todo. O sea, la gilipollez del drop la vamos a mantener hasta que queme. En sí. el momento en el que queme ya si eso. Pensamos, nos planteamos cambiar. Bueno, a mí me tocan los cojones ya un poco. A mí bueno. me toca los cojones, yo estoy encantado, y ahora más que no, nunca. No, pero, pero como creo que dije aquí, eh, soy yo el que le da el botoncito, o sea, aquí. Correcto. Dicen cosas que no corresponden, pues bueno. Ahí, bueno, eh, como podéis ver, se nos ve un poco a 480, pero es que da igual, honestamente, vale. porque lo importante no es el vídeo. No, entonces... las, cámaras, las cámaras esas son un poco más pero bueno, están bien. Y repito, ver, para si para queréis que... pasar nuestros comentarios, os vais al YouTube. Voy a espérate poquito, que no, voy a volver a poner. Ñigo secuela sí. <risa> ¡Dale, Borja! Hoy, el... Gracias, Borja. Vamos a hablar con Alex Risco, cofundador y game designer de Evil Zeppelin, también con... Me que... más que un Battle Royale, dice Borja. Le, le, le, al, al, le, al, le, ¡Joder! <risa> Menudo cuadro de, <risa> de entrada, contado, eh. Le cuadro mucho. de entrada. De esta... Voy a ponerte el chat aquí, así lo puedes ver tú también. Desarrollador de... No, si sí, yo lo leo perfectamente. <risa> yo no. Ah, ah, bueno, que, más o menos. Sí, bueno, sí, sí que creo. Sí. Igual te tienes que graduar la vista. No, de hecho, no. no. De hecho, todavía no. Todavía, todavía ¿Tú? no eres demasiado mayor. ¿no? Tuvimos bastantes imprevistos de, de final de momento aquí en, en el tema de la grabación del especial. Pero al final ha salido bien, así sí, que sí, no me voy a quejar. No salió como esperaba, pero ha salido bien. Y llegó con la mano en la cabeza, yo tirando cosas. Accidente incluido. Correcto. Entre que en el episodio 49, eh, que fue el que grabamos antes de la Xbox, tiré el cartel de atrás, ahora tiro un trípode de que no voy a tirar. Guys, es que ha motivado, porque sí, en fin. Te diría sí. que es viernes, pero no era viernes. Qué bueno, eso que hay. Aquí hay un gazapo. Aquí, de repente, yo, yo como lo sé, me fijo, ¿no? Pero de repente se nos ha empezado a ver como a cámara lenta y es porque no grabamos después de grabar eso suficiente metraje. Y ahí, de repente, ha aparecido un helado. <risa> Random helado, que se va a ir derritiendo Por si no os dais, por si no os, por si no os dais cuenta Ya vale. no podéis dejar de verlo no o sea, se va, no. Ese no lo vais a poder dejar Vale, de ver. os voy a decir una cosa Os vais a dar cuenta de que mi camiseta cambia Obviamente, porque no grabamos todas las secciones en el mismo día Hubo dos bueno, secciones que las grabamos en pero... semanas diferentes Entonces traje la misma camiseta, pero hubo otra que fue... El siguiente día entonces no tenía la camiseta lavada porque no soy un puto cerdo. Entonces no, eh, no. lo que hice fue traer otra camiseta negra que no se notase eh, mucho el cambio. Eh, efectivamente gestiones más o menos bien el récord. Nacho qué puto genio. Qué putísimo genio. Es como de los vídeos en los que estás viendo la tele, Eliza sí. sí. Simpson. Eh, Buenas tardes. aquí está Nacho. Qué putísimo genio. Bueno, yo era el primero? Sí, no eso fue el primero. Porque quería hacer entrevista, sección, entrevista. ¿Que lo segundo es una entrevista? Sí, sí, sí pero, pero era más de tema. Pero, pero también es verdad que yo no me he fijado. Eh, ponemos en el inicio un orden y luego nos saltamos el orden por el forro de los cojones. Hombre, claro. <risa> Bien. <risa> claro. Es... <risa> el trabajo de la radio, Íñigo. ¿eh? Pasarse el orden por el forro de los cojones. Hablando de trabajo de la radio, si producción me puede acercar una Coca-Cola, yo sería feliz hoy. Tú vas con Monster ya, ¿no? Yo llevo una entera ya, de hecho. Llevo, llevo una entera bueno, un poco esto eh, Recordamos que estamos viendo el estreno Del programa de Gaming Room El en 050 eh, Si lo queréis sin comentarios en radio.usk.digital.es O en Youtube Y si lo queréis con comentarios pues quédense aquí Quédense señoras. aquí con nosotros Que tenemos un espectador y creo que es producción Pero <risa> Tú no hables de los cifras. De, de los cifros Aparte de que la, las contabilidades de, de Twitch están como el orto Siempre lo han estado y siempre lo van a estar bueno, y no te digo nada de la cuenta de suscriptores de YouTube y de la cuenta de visitas de YouTube esto es que... otro tema. Eso es otro es tema, pero a mí la mientras, la you... la a la mientras YouTube me contabilice los 100 followers que estamos intentando conseguir Gente, id a seguirnos al YouTube, a donde se está emitiendo esto Id a seguirnos aquí abajo, se está emitiendo aquí, aquí, aquí, aquí Oye, por el tema de, por favor, <risa> Para Eh, id a YouTube a seguirnos, por favor, porque estamos haciendo un sorteo en Twitch o sea, en Twitch, joder, estamos haciendo un sorteo en Twitter Entonces podéis iros al Twitter de game Room, Room barra baja ED Y participar en el sorteo para el que pues tenéis que Seguirnos en Youtube y demostrarlo Correcto. Entonces, mm, os recomendamos bastante fuerte porque es un sorteo Bastante tocho y bastante guapo Lo recordaré luego cuando tengamos más, más viewers Porque ahora mismo tenemos uno, pero me da igual Yo lo recuerdo sí, claro. y, y quería Quería una historia una, Unas interesantes Y tengo la suerte siempre de que me que dar cuenta de que este hombre tiene los ojos azules tiene los ojos azules. En el momento en es el que mira hacia, hacia ventana o algo, fíjate. ¡Ay! No, no, no, no, no, no, ahí se está reflejando su pantalla. Este señor tiene los ojos castaños, pero claramente. Yo diría que no. Mm. Pregúntaselo. Envíale, ¡Nacho! Envíale un disco ¿de, o que, algo. ¡De qué color tienen los ojos! Tengo su WhatsApp, no te rayes. Cambiaré cosas, mire Nacho, ¿de qué color tienen los ojos? Es for para de cosa. Es, es for de récords. Es para una cosa. No vas a quedar stalker ni nada. Antiguo poema en un viaje por el espacio. Si tú supieses lo que hago yo, en fin. Y bueno, gracias a suerte sueltas la perseverancia de. Perdona. Vez, porque, como digo, yo soy muy malo Perdona. A ver, largo tú, hay una ah. yo, yo, por contrato, estoy en esta esquina de, del sofá porque, porque. En fin. Creo no, a que no me hijo, quieres deducir. A, a ver, Íñigo, me refiero de detalles a mis amigos, ¿vale? En plan, que a mí se me ocurren cosas muy absurdas. Tipo, ejemplo, que dirías, nivel de creatividad que tienes tú, pues sí, es muy vasto. ¿Cuál ha sido el que más trabajo? No sé si el sonido. Corto ¿Se puede decir alguien de, que de, echar, del, del juego cae mucho. O sea, el juego de él... Del juego. Programa, Íñigo ya está tan obsesionado con hacer juegos aquí en este formato Que ya, si no ya, hacemos ya, no algo sé. que no sea un juego Se raya No, no, de hecho es que las entradas de audio se llaman micro y juegos aquí. XD Voy a, voy a intentar eh, tirarme un poco más como cuando estoy en clase Sí, no es una broma, en clase estoy así de tirado ¿Por qué? Porque puedo? Básicamente, no, no, no es, es... Me falta respaldo aquí, de hecho que se llama no Coño, mira. Y, y lo hice en colaboración oh, con... Mira, una mira, no meter la cabeza verdad. en la estantería, por favor. ¡La! ¿Qué hay por aquí? Estuvimos sí, como cinco meses metiendo ahí todo lo a ver, posible. A, eh, a nivel creativo y técnico y... A ver, eh, vamos a ser honestos. No os vamos a dejar oír mucho lo que se esté diciendo no. ahí. También hay que decirlo. No. Por eso ya, os ya queremos no... recordar que si queréis verlo esto, la, podéis iros no seas, a... No seas, no seas sobas. Oh, hey, yo no lo que te, te, iba te iba a decir es... A este, a este hombre, a raíz de que se lo contactó Pues mira, te lo voy a poner muy fácil eh, Nosotros tenemos una colaboración con Talents, por si no lo sabéis Con la iniciativa de Playstation de apoyo a los juegos indies y bla bla, bla. Eh, Pues eso, que tienen varias, varios sectores Games Camp y Alianzas, Alianzas son tipo triple A, cosas fuertes sí Y Games Camp que son a juegos chiquititos A estudios chiquititos, más que nada entonces nosotros tenemos un, un Iba a decir un contrato, no contrato no Tenemos una <risa> un acolado ¿no? Con Talents Para Más que nada Centrado en GamesCamp Entonces lo que hacemos en verdad Es darles visibilidad Por eso dije en su momento Ya cuando hubo la movida de Talents Y demás Que a mí no me juzguéis por No es que no sé qué Es que lo apoyas decís? a esto Al otro Lo dije en el programa Eh... Bueno... Sí, lo dije en el programa, no en, el, en, un, nada, en el post ¿no? de un programa Ah, en el eh, post no. Entonces, yo ya dije en su momento y lo repito No me vengáis con No, es que estás apoyando que se joda los estudios Nosotros lo único que hacemos es darles visibilidad O sea, es que no hacemos más No, y que, o sea, y que luego Ahora ya que te has metido en esa cuestión Al final el tema es el siguiente Aquello fue una mala experiencia De cuatro estudios correcto. que decidieron irse Igual la forma de irse fue demasiado ruidosa Igual, pero aparte de eso, nada que, eh, nada que Correcto, o sea, y que la gente se puso a decir cosas en base a, de hecho, muchos estudios, de esos cuatro estudios Esos cuatro estudios precisamente tuvieron que ir en muchas ocasiones a muchos foros y los de Twitter y demás Es decir, te calmas, te calmas, porque te calmas ¿Sí? O sea, okay. nuestra experiencia no ha sido la mejor, pero no decimos que otros compañeros no hayan tenido una buena experiencia Que no tal o que no cual hmm. O sea, no vengas con, es que tal, esquema los estudios de no sé qué Y nosotros no es nos vamos a meter en lo que hacen y en estudios. lo que no porque no estamos dentro no. Entonces no vamos a decir No, Talents a sus estudios Los trata no sé cómo y no sé cuánto si. Y... Y ni los vamos a defender, ni los vamos a, a, a Atacar, quemar. Porque no, o sea, ¿por qué no? Porque, porque no estamos, no estamos es dentro, dentro, no sabemos lo que es. Sí que es verdad que en algunas entrevistas hemos preguntado a los estudios cómo ha sido vuestra experiencia en Talents, pero habitualmente lo que nos hacen es contar su recorrido en base a Talents. Es decir, en 2018 ganamos tal premio, fuimos mencionados a no sé qué, no sé cuántos. O sea, no nos cuentan él, Pues nosotros en Talents nos ha servido de apoyo de no sé qué y no sé cuántos. No. Entonces, no los vamos ni a apoyar ni a quemar. Nosotros, o que nos limitamos a tener eh, estudios de Talents que vengan al programa a hablarnos de sus juegos. Y ya está nosotros, entonces Nosotros somos lo que en, El intermediario No, no nosotros somos lo que, por ejemplo, en la Fana en Sirius Son los Los eh, Los media partners Es decir, si algo pasa en la Fana en Sirius ¿Quién es el responsable? Por la Fana en Sirius El correo, no Vandal, eh, no eh, La en Sirius pues eso, Pero como pues la eso. gente muchas veces es el tío de No, es que no sé qué, es que yo para no manchar imagen de... Que me da igual, o sea, que me da igual Nosotros tenemos colabo con talents porque a mí me, me facilitan la vida, no por nada más Y yo os lo digo transparentemente hablando O sea, a mí talents me facilita la vida tener contacto con ellos ¿Por qué? Porque no tengo que ir yo detrás de los estudios Yo claro. puedo decirle a talents, ¿Me podéis decir qué estudios han sacado juegos barra están interesados en entrevista? Y me dan un listado, y ya está y de hecho los contactan por mí. Barral les avisan de que les voy a contactar y me dan el contacto. Lo cual me facilita la vida porque no tengo que ir presentándome contar mierdas. No es que ellos ya saben quiénes somos. Total. Que este eh, ha venido con... Ha venido con talents precisamente Total. porque me dijo Virginia. Oye, está este chaval que está haciendo un bueno, videojuego. Chao, que chao, es de... Este, no, me dice este señor, de hecho. Este señor. Eh, Nacho, con todo el respeto. Eh, nos, me dijo a mí, sí, tal, está este señor que ha hecho un juego, que es una fumada, no sé qué. Y verdaderamente lo es, y es la hostia el juego. Uh -huh. eh, que es una fumada de juego, que no sé qué, que tiene esto, que tiene el otro, que tiene cuál. Y dije yo, ah, está guapo. Entonces uh -huh. dijimos, lo, lo que hice fue probarlo en la Steam Next Fest, que precisamente... Eh, probamos tanto de Silent Swan que es la sección que va a venir después la tercera sí. y probé también Mr. Q aparte de otros y pues dije coño está muy guapo el juego vamos a entrevistarle porque verdaderamente además es un chaval que es un, es un chaval sí, voy, a decir, sí, voy a seguir diciendo un chaval es un chaval que tiene reconocimiento o sea sí. ha sido nominado a un Goya por un cortometraje que ha hecho ha trabajado con gente importante ha hecho muchos trabajos eh, es animador 2d con experiencia de hace años que si, si estáis escuchando verdaderamente la entrevista y no a nosotros, os daréis cuenta de que es un señor que tiene mucha experiencia, que ha hecho muchas cosas y que verdaderamente pues eso, tiene muchas cosas que aportar a este sector. Entonces, eh, en base a eso dije, coño, pues renta bastante tenerle y que nos hable sobre... Videojuego y demás, porque lo que ha he hecho ha sido crear un videojuego En base a, un, eh, a una animación a un cortometraje No ha hecho un videojuego de Idea de Cero O un videojuego de una peli o no sé qué Es en base a un cortometraje que también es suyo Que de hecho, si no me equivoco, no, no es el cortometraje con el que fue a los goya Pero es, es la hostia Y si estáis viendo aquí la, en la pantalla Tenéis aquí debajo, aquí El loguito, o sea, el loguito no, el peluche Del, del personaje en cuestión del, del videojuego Del cortometraje, que es el Mr. Q precisamente Que, por si no os habéis dado cuenta Ya es eh, muy similar al señor este que lo pinta todo de azul en la pantera rosa. Que, de hecho, lo dice él en la propia entrevista, que está basado en ello. O sea, tal cual. Y Mikel, que no le ponga Pegas al sofá nuevo. Ya, también es verdad. Pero si no ha dicho nada. No, he dicho lo del respaldo. Ah, bueno. Lo del respaldo eh... ¿Qué va a decir yo? Ah, no. Eh, yo creo que no... No sé si lo menciono. Creo que no lo menciono. Pero ese, ese muñeco no es la primera, que yo lo veo. En formato muñeco sí, pero en formato... ¿Habrás, eh, visto lo no. habrás visto el traje dibujo habrás visto otra cosa es que sea una referencia así como muy lejana pero, pero sí pero... para mí para mí no para mí según lo vi dije coño yo esto lo he visto y verdaderamente no lo había visto lo sí. que había visto era el de la pantera rosa el... que ah, son bueno. muy similares ah, por eso por eso sí. es lo que te digo de hecho creo que ahora mismo estáis hablando de eso de relacia, lo quitaron hace un par de años ya para siempre pero bueno. Esto creo que estabas dando Adobe Flash Player. Lo que te lo hace un dentro de más no, siempre el no, no, Adobe sí. Flash Player. La experiencia del Adobe no, Flash de Player. Hecho, de También hecho, tema de la animación. Durante la entrevista dices Adobe Flash Player, pero el Flash Player es el Player, es el reproductor. Claro, sí, sí, sí, pero es, es la experiencia realmente, que tengo yo porque no, tengo no, 17 pero, perdón, años. Perdón, para el fondo. La, la corrección técnica es que realmente eso es Adobe Flash. Y, y tenía varias partes, una de ellas era la de desarrollo y luego el Player. Era lo que. Lo que. Lo Por que reproducía. Lo que, sí, lo que reproducía y, y al final lo que terminaron quitando de los navegadores. Pero vamos. Mmm, eh, para cuando lo quitaron estaba absolutamente obsoleto. O sea, con HTML5 se podía hacer. Estaba lo mismo, obsoleto, pero es que había muchas cosas, como lo dice el mismo, que ya estaban programadas en Adobe minijuegos. Flash. En Adobe Flash. <risa> no, de hecho no, no. pero sí Free. Que Free es mi infancia. O sea, Freeb.com es mi putísima infancia y lo han roto. Es que la mía es minijuegos.com. Y en videojuegos.com había Flash por doquier. Correcto, hecho, al igual que en Free. De hecho, alguno ya empezaba a hacer emuladores en Flash de cosas como la Nintendo 64 y era como ¿cómo estoy jugando al Super Mario 64 en Flash? Es una cosa muy rara. O sea, el, el Flash gente, ha tenido una cosa impresionante. Había gente que desarrollaba páginas web en, en Flash. Flash. O sea, la página web entera, que era la de ¿por qué? O sea, ¿Pero Flash se programaba con, ¿con Javascript? No, con, con, con, con un programa de AV que se llamaba Adobe Flash. Sí, pero ¿en qué, en qué lenguaje? el en lenguaje Flash. ¿Existe eso? Sí. Creo que sí. Bueno, si producción quiere hacernos el fact-checking, pero si no recuerdo mal, el lenguaje era Flash. Animación. Es que era yo tengo una movida suya, propietaria. Tengo eso, mucha experiencia con, con O sea, es que es mi jodida infancia Que verdaderamente a mí me veis con mis 17 años y diréis Buah, eres un joven zulo de no sé qué Pero yo mi primer ordenador, en verdad, toqué un ordenador de Escola B.0 en su momento oh, En quinto de LH Qué bueno. En ese quinto de primaria Es el programa tan próspero de. Tan, tan próspero, brutal El de Escola B.0 en quinto de primaria Que para mí era la bombísima Que teníamos un puto portátil eh, enano, que tendría que 8 pulgadas, algo así eh, con Windows XP sí. Yo lo primero que te quedé fue con Windows XP Ya sé que la gente estaba llamando, no, Windows 2000, Windows Vista, eh, Windows hecho, no sé qué Yo lo primero que te quedé fue con Windows en, XP ¿Tú en Quinto LH eh, era, qué año era eso? Pff, pues echando cálculos así, grosso modo, Quinto de LH es hace 8 años, para mí Hace 8 años, 2014 Correcto, más o, sea, o menos, 2013-14 Ojo, ojo eh, los portátiles esos seguían funcionando y, y se seguían entre comillas eh, dando como nuevos con Windows XP cuando Windows XP estaba a punto de morir. Sí, porque estaba ya Windows 7, claro. Era terrible. De hecho, a, a, nos dice de, Ah, mira, mi hermano está. Tu hermano, en el chat. ¿Qué action, action script es el lenguaje de Flash? De Flash? Ahí está. Pues yo os voy Pero, a contar vamos, era, era una cuestión que era totalmente propietaria de, de Adobe, o sea, ya. no había más. Pues os voy a contar yo una anécdota precisamente que en verdad he dicho que mi primer ordenador lo toqué en quinto de primaria, mentira, lo toqué en cuarto de primaria porque me dejó el profesor, el ordenador en cuestión para hacer cosas, o sea, planteate sí. yo en cuarto ya en plan, ah no, sí, yo puedo hacer cosas. Déjame hacer eh, cosas déjame con me... tu ordenador Pero me acuerdo que yo en quinto de primaria eh, Toqué mi primer ordenador como tal de Vale, sí, porque ponían eso, ponían unos cuantos ordenadores A disposición de los alumnos que estaban allí Tipo, en alguna hora de clase Hacía falta ordenador y sacabas un ordenador Y honestamente creo que fue una de las mejores ideas El tema de, vale, sí, vais a ir tocando el ordenador No para todo, pero vais a ir tocando el sí, ordenador No te digo yo el primer ordenador de que toqué, miedito El primer ordenador que Tocó él. El... Pues eh, no me acuerdo, el primer ordenador que toqué yo tenía Windows 98 segunda edición. Windows 3.1, dice él. Windows <risa> 3.1. <risa> pues la pues, gracia... Pues, pues es que yo... De... Bueno, también es cierto que, que los ordenadores que pasaron por mi casa, eh, eh, el último así reconocible fue un, un HP todo en uno y el anterior fue un HP eh, de sobremesa sí. y que de hecho ese HP de sobremesa creo que está por aquí o se tiró hace, hace poco... Y aquel ya tenía Windows Windows XP. Y el anterior, y los dos tres anteriores, yo creo que eran ordenadores beige clónicos feos y asquerosos. Clásicos, Entonces, un clásico. Eh, no tengo recuerdo de ese, de ese Windows 3.1. Perdón, no. Después del HP hubo un ordenador que se compró en una tienda de Vitoria que se llama... Oh, no me acuerdo, pero está al lado de la estación... O oh, estaba al lado de la estación de... De autobuses actual y la carcasa sigue por aquí. Sima, no dice ordenamos. Daniel. Sima. No no, Sima no, no, no, no, no, no. hablo de Sima. Los ordenadores de, el, el que tenía Windows 98 sí que era de Sima. Mira, te está enseñando ahora justo justo Nacho el, el peluche, ahí lo tenéis. Ahí. Ya, ya producción saca su. Su parte nostálgica. Producción saca su parte ordenada, anciana. El saca su edad el 81 Si supiese lo que es eso. Que en el corte inglés dejaban manejar. Joder, macho. Por cierto, eh, el corte inglés de, de Bilbao. ¿Sí? Eh, ¿El de eh, sí, el de Abando. Sí, el de Abando porque no hay otro. Eh, mucha gente habrá conocido la parte de informática separada. Eh, y el corte inglés eh, tiene planes que no sabemos cuándo se van a hacer. Están en ello ya. De chapar esa parte sí. y pasarla Donde a, el Starbucks. Dentro. Donde el, el Starbucks pues, al otro ayer. puto lado. Llevarlo a donde estaba. A donde está todo. Hostia, antes de ayer. Efectivamente. Pues mira. Pues voy, voy a buscar cómo se llamaba Yo voy a contarte mientras día. mi anécdota. Necesito un rotulito de anécdota La ahora. Anécdota. Eh, ten... Eso te lo has sacado de tu cara. Me suena quizás. Sí. Eh, entonces, ¿cuál es la gracia? Yo toqué eso, el Windows XP cuando tendría, tenía pues eso, 10 añitos, 9 añitos. Eh, que teníamos el, el portátil ese enano, que pues eso lo sacábamos para algunas cosas. Porque yo para por que entonces, para que os hagáis la idea, todavía tenía que comprar diccionario de castellano, diccionario de, de euskera, para tener en clase, para que tuviésemos cada uno el nuestro y en cualquier momento ir a chequearlo. No es una broma. Mm, mm, o sea, yo, todavía los teníamos en papel. Yo, yo, yo hasta. hasta. De... Eh, hasta eso he tenido diccionario en papel Pues yo también, yo tuve quinto y sexto Y luego ya fue cuando en primero nos, eh, Nosotros pasamos Bio, directamente al plan de, de iPad Biomag era la tienda de, de Vitoria en cuestión En la que se compró un ordenador Mm, maravilloso y que está por aquí todavía la el primer ordenador de Mikkel que fue un Spectrum eh, no nos habas hablado de él ni nada veces ni nada <ríe> buena máquina buena máquina y tanto pues vio eh, por cierto eh, no creo que vayan a patrocinarnos nunca así que una tienda de mierda ah y pensaba que ibas a, pensaba que ibas a decir que si querías pedirles una cola o algo no eh, de hecho ha, ha habido tiendas mejor. pero no o sea Vitoria... mozpeceos queremos por ejemplo, Vitoria tiene una cosa que es que, eh, respecto a Bilbao, que es que las de, tiene tiendas de, de informática y de electrónica, uh -huh. pero, pero son unos paquetes. Porque como solo hay una, en, en Bilbao de, de electrónica hay dos o tres, de informática hay cinco o seis... Solo en Bilbao, quiero decir, sí. pero en Vitoria como solo hay un par de cada, pues, y de electrónica en concreto hay una No sé si esto va a ser al final un eh, Director's Cut o un Contando nuestra puta vida Sí Posiblemente la segunda, bueno, que, que voy a intentar terminar la anécdota porque no puedo terminar la anécdota Vale. Que yo toqué en mi primer ordenador como tal de decir, vale, sí, puedo mm, utilizarlo de una manera fluida eh, Eso, en quinto de primaria, cuando todavía teníamos los, los diccionarios de papel, de castellano y de euskera Modo, eh, no, sí, vais a chequear al diccionario Que además tenía por aquel entonces unos profesores muy bordes eh, no podéis tratar así a alumnos de 10 putos años, ¿vale, gente? Gracias No lo hagáis Entonces teníamos profesores muy bordes y entonces era modo, le preguntabas cualquier cosa y Tienes un diccionario ahí, vete a chequearlo Y yo, ah, vale, gracias Yo, en quinto, sexto de primaria Tenía una ¿Para qué estás tú aquí, sabes? tenía una profesora, que de hecho mi hermano también la conoce porque también, también le dio clase, que cuando se le preguntaba alguna chorrada, eh, la, cual, la cual muchas veces cuando, cuando decía esto era merecido, pero cuando se le preguntaba una chorrada y era una chorrada bastante grande, su respuesta era literalmente a preguntas tontas no hay respuesta. Esto con chavales de 12 años. Se nos dejaba en la puta mierda. También te digo, también te digo que cuando yo presencié aquella maravillosa vez, porque en mi año solo fue una vez, fue la de has dicho una gilipollas tan grande que te lo mereces. Que te manden a tomar por culo diciendo, oye... Macho, fuera. El mercado es que no hay mucho término pero en Acre entonces eso, simplemente, o sea, gente bastante borde que pues te contestaba de malas maneras o algo como sin ganas, tipo, señora, si no quiere dar clase, no la dé, pero no esté aquí para amargarle la vida a gente que tiene que venir de lunes a viernes 6 horas. Y que además son chavales de 10 años, que están en pleno crecimiento, o sea, no puedes tratar así a alguien, lo siento, pero no, no puedes. No puedes porque eres profesora y tienes un trabajo de cara al público es lo que hay es uy, uy, lo que hay lo uy, siento pero no hay, siento trabajos, que... hay trabajos mucho más de cara al público y no es, los hay y, y no es que tengan esa gente contacto con con, con las personas un, un año dos años y luego se piren hay gente que está mm, eh, eh, regularmente de cara al público con el mismo tipo de gente y siguen siendo unos amargados de la vida ¿eh? yo lo siento pero en, en educación no puedes hacer eso porque es una experiencia ya suficientemente complicados esos saltos que tienes que haber, sobre todo habitualmente de, de ciclo Tipo no, es que salto de cuarto de hacha a primero de Bachi, que salto de segundo de Bachi a primero de Uni, que salto incluso de sexto de primaria a primero de la ESO y, Es un salto y, potente y no puedes tratar a críos así, ¿por qué no puedes? Porque y, son críos y, y discúlpame, y discúlpame lo que te queda, o sea, Y lo que me queda y me queda tú, mucho todavía tú, tú te vas a la universidad, te vas a un sitio que no vamos a mencionar no lo menciones, no lo menciones. Vamos a mantener un poco tu privacidad, por favor. No, no tengo ya. No, no tengo ya. Vamos a mantener ya. un poco tu privacidad. Pero vas a comer mierda de aquí en adelante. O sea, es, esta historia de. de. no es que. Eh, cuando estás estudiando es la, es, es la mejor época. Yo diría que depende. Es decir, depende de que estudies, dónde y de, cuándo. Depende de que estudies y dónde. Porque yo estudiando he comido mierda toda la del mundo. Y ahora trabajando estoy más a gusto de dios porque entre otras cosas no tengo que estudiar es decir no tengo que aprenderme mierdas que no voy a usar también por ejemplo entonces eh, la mejor el que los estudios en la mejor época depende de cuánto yo he de decírtelo yo decírtelo para mí Bachi de momento ha sido de lo mejorcito que he tenido porque he aprendido a base de hostias pero he aprendido mucho he conocido a gente muy maja, he aprendido a eh, limitar cosas que no a, a pasar con las que sí yo entré a primero de y como adolescente que era Y yo creo que estoy saliendo más adulto que nunca Así que... Puf, hasta aquí todo bien A ver, te cuento O sea, y mi personalidad base no ha cambiado O sea, esa es la gracia Te, te cuento Más adulto... O sea, quiero decir... Más, más adulto, adulto que los adulto, últimos dos años Más adulto que lo que has sido Obviamente eres Sí, pero conozco... <risa> pero es, conozco... Pero es una línea ascendente Conozco a gente de mi edad o sea, que son putísimos críos Sí, sí, pero quiero decir... Quiero decir... Quiero decir, tu evolución personal in, in, in, e, Incluye que... Eres menos crío que nunca Hombre Y sí. vas a seguir siendo menos pero crío Pero quiero nunca decir, coño En todas tus iteraciones Que a mí, a mí Bachi me ha servido para aprender mucho en general O sea, tanto académicamente como personalmente O sea, me ha, me ha servido No, no así para aprender de asignaturas Porque de verdad os lo digo, Bachi De todo lo que estudias te sirve bastante poquito Eso no quita que yo haya tenido profesores adorables Y profesoras adorables Pero aprender verdaderamente aprendes poquito Y si os digo algo, si de algo me ha servido Bachi Ha sido pavío y no es una broma yo biología he aprendido toda la que no he aprendido nunca. A mí biología es algo es una asignatura que no me ha interesado jamás, porque no le encontraba utilidad práctica nunca. El ejemplo práctico que ponía yo siempre era como cualquier tema posiblemente que pudiese mencionarme de biología de secundaria, para mí era una puta mierda. Tú me preguntas, reinos animales, una puta mierda, se me han dado siempre como el culo. Cuando hablas los reinos animales, sobre todo de mar, y las cosas tipo, no los crustáceos, los no sé qué que me la suda, que me la suda. Pero ahora he aprendido cosas útiles. Sorprendentemente, ya he aprendido biotecnología, ya he aprendido genética, ya he aprendido cosas que verdaderamente dices, hostia sí. O sea, no es algo que yo vaya a usar porque no voy a hacer una carrera ni un estudio relacionado con biología Pero es algo que me llevo, que me llevo de base ya Y te parecerá una estupidez, pero yo sé diferenciar algún que otro árbol y los machos de los hembras en los pájaros Y dirás tú, no, no es nada útil, no, pero como anécdota no, curiosa no, está guay No, no. Es, esa parte es la útil, es decir, eh... Hay cosas que, que estudias durante la vida que... Pues eso es una asignatura precisa, bueno. estoy de acuerdo, pero, pero, pero, en mi caso al menos, bachillerato, no secundaria. En secundaria yo en biología lo he pasado muy mal, muy no. mal. De un... en fin. No, bachiller, si tienes la suerte de, de pasarlo... Saber de crustáceos es muy importante cuando vas a comer en un restaurante. Son todo cangrejos. <risa> ya está, ¿te vale? No, decía yo que, que bachiller si lo pasas y, y digamos que apruebas si lo pasas a la primera y tal... Eh, puede ser una o sea a, a mí bachiller también me aportó mucho a pesar de que repetí segundo y no terminé y no terminé de pasarlo pero a, a mí también me ha aportado luego hay cosas que me han aportado más pero pero bueno yo creo que hay muchos profesores que me han aportado mucho de decirlo ¿eh? tipo eh. Que, que me los llevo aquí aquí me los llevo, aquí me los llevo honestamente sí me gustaría decir nombres pero ya que he dicho que no, no. privacidad pues eso Un privacidad Roto. Entonces, ese es un poco lo No está... ha terminado mi anécdota del mundo, se que llevamos 28 minutos. Ya ves, ¿qué está contando que este señor? El guante que te da el regalo, el viejo, que no sé qué, no sé cuánto, pero pues son todos actores casi arquetipos de, de esta cosmogonía y... ¿Qué cosmogonía? Entonces, ¿tiene, tiene su chicha. Okay. Creo que está hablando ahora del de tema de las, de cuando hablamos de, de, lo de las, a fin de cuentas, el Mr. Q es un juego de puzzles, dentro de lo que cabe, sí. es, es un point and click pero es de puzzles, entonces, cuando te quedas atascado en puzzle estás jodido, estás jodido, eh, by the way, gracias a los chicos de System of Souls, porque sin haberlos mencionado, se han empanado de que hemos hablado de ellos, sí. les he, he recomendado su juego en Enredando, sí. se han escuchado la puta sección, y han dicho, ah no, gáis que hagáis que trabado. trabado, toma un walkthrough de un chico coreano, o sea, eh, chaotic, era chaotic lab, no chaotic brain, chaotic lab, os adoro, de verdad, os quiero. Pues la invítales. No, es que les vamos a invitar, por supuesto que les vamos a invitar. Pasa que no tenemos más programas esta temporada, pero para la siguiente entran. de fijas. Si no entran en el especial verano, entran en el primero de la temporada que viene. Especial, qué cojones? especial verano, Especial verano. ¿Tú qué pretendes? A ver, Yo, que esta temporada no acabe nunca. <risa> ya, ya, ya Sim no veo. Simplemente, simplemente es como vamos, vamos alargando más el tiempo entre episodios hasta que lo volvemos a cortar. <risa> Uh, uh, especial uh, verano 1 uh, Especial uh, verano 2 uh, Especial Euskal uh, Encounter uh, Especial uh, eh, Culturizando uh, un GZ Pero Gaming Room Especial <risa> Euskal es, es que Encounter No va a haber ¿eh? ¿Cómo que no va a haber Especial Euskal es que Encounter? No eh, Gaming Room es Especial Euskal es que Encounter No va a haber Ya te O sea ya te digo yo... Íñigo, haz, haz, haz un poquito de spoiler, yo... ¿qué coño vamos a hacer en la Euskal? No. A cámara. No, no, no lo voy a contar, a no lo voy a contar porque no está cerrado todavía. Cámara puta. No lo voy a contar porque no está cerrado todavía, pero yo, el único piece of equipment que voy a llevar va a ser mi móvil y un portátil. ¿Sí? A la Euskal vas a llevar un portátil, solo, sí, no vas a llevar no una va, torre. No va a haber ni micrófonos, ni cámaras, ni nada de nada. Yo me voy de vacaciones a la Euskal este año Ya que no he tenido eh, Gipuzko Encounter Que solían ser mis, mi, mi party vacaciones ¿Cuándo es la Gipuzkoa? ¿Cuándo la, ha sido la Gipuzkoa? La Gipuzkoa ha sido online en, en marzo por ahí Es que para hacer una puta encounter online Pues no se hace Lo siento mucho sí. O sea, la Euskal que se hizo online Que fue la de 2020 20. Si no me equivoco sí. Yo lo puedo decir sincera y honestamente Lo siento, fue una mierda O sea el año pasado, no, claro, o sea, a fin de cuentas Todo lo que es la Euskal Encounter Que es el, te juntas con gente Conferencias de cosas, presencial, todo presencial Te lo pierdes todo Entonces, una a Euskal ver. Encounter online Se limita a torneos A ver, en la Euskal En 2020 se hizo lo que se pudo hacer Lo sé, lo sé Yo, yo, sobre, yo sobre la Euskal Sobre aquella no tengo ninguna Ninguna queja yo bastante. La, la cuestión eh, Es... Que ya que no ha, no ha habido… O sea, ya que está… Eh, espero que el año que viene haya Gipuzko en presencial y tal, pero… Sí. Ya que este año no he habido Gipuzko en presencial, que es mi parte de cogerme el coche o el tren y desconectar de todo… Eh, pues este año voy a ir a la Euskal para desconectar de todo. Y si hay que hacer alguna cosilla, se hará, pero sin ¿Cómo? estrés, sin prisa… ¿Pero cómo lo vas a hacer si no hay equipo para ello? Pues, lo que hay ahí? Sí, pues ahí, pues que no... ¿Qué Spoiler. le vas a robar a Onda Cero su Spoiler. su setup? ¿Cómo? No, justo a Onda Cero son los que no van ¿Le SER... son... vas a robar a la SER su setup? De, de, hostia, de hecho, mira, fíjate que hace como 4 o 5 años estuve hablando con el director técnico de la SER Porque estaba allí presencialmente y le di y me dijo eh, Oye, por pues si quieres venir a ver la radio y tal no quiero ir a ver la radio, quiero sí, sí. ir a hacer radio, gente. Sí, sí no. Porfa. Fue, fue la de si quieres venir a ver la radio y tal. Y yo le dije sí, claro. Y me dijo pues llámame cualquier día y... Y no la llamó sí. todavía. Y no. Spoiler. Íñigo no la ha llamado desde hace de hecho, cinco años. Desde de, de hace cinco años. De hecho, ¿Cómo? me arrepiento mucho porque es la de... Mmm, habría sido una cosa Llámale guay. Llámale ahora y dile hace... oye, ha llegado el día. Ya, que ahora ya me da muchísima vergüenza, ¿sabes? Pues te lo me, pongo mejor, me le llamo yo Me da vergüenza hasta acercarme a él Y decirle, hola, ¿qué tal? ¿Te ¿Qué acuerdas es? de mí? Porque seguro que igual te acuerdas de mí Mira, no. te lo digo, le llamo yo Y le digo, no, es que quiero ir no, Viene mi sonido conmigo Y entonces, ahí presentaciones Eh, pues mira, esa no es mala Es decir, no, no, no, no. no, no Ahí no se te ve Esa no es mala, cuando esté la cadena a ser grabando Vamos, así como que no quiere la cosa Como que no quiere la cosa, yo voy a ir con una monster en plan <risa> ¡Hola! ¿Quién es el responsable de esto? <risa> <risa> I wanna speak to the manager <risa> No, pero normalmente yo puedo Suele Karen. ir eh, a la Euskal La SER, a veces la COPE Pero poquito Onda Vasca Y últimamente está yendo Gastea Hostia, eh... con, Gastea. Hostia con Gastea se pueden hacer cosas guapas más que nada, porque qué Sarean es en Euskera? A ver, el problema es que en, en radio... Where de CEO, no, de CEO no, yo quiero modo Karen. Tipo, Yo voy con, con una wig, con una peluca de Karen, modo I wanna speak to the manager y ya está. No, de hecho es que... Eh, Disimular no es lo mío. En Euskadi Rati hay un programa que se llama Sarean. Sí, pero se no llama... se llama Sarean Sear Se llama Sarean.eus Por eso de tú hecho, cuando subís cosas hecho... al nas le llamas Sarean o Sarean Sear y yo le llamo SZ De hecho yo estuve con ellos y les dije, cabrones Segunda sección Me habéis tapado el <risa> no... Me acabo de dar cuenta de que aquí llevo las uñas pintadas y en la anterior <risa> <risa> Qué cosa, y el helado lo hemos sustituido por un Aquarius y un KitKat Íñigo Sexy sí. Sexy, sí, eh, no, no sexy sec, ¿Quién, sí. ¿Quién me llama eso? Eh, es... Hombre Aymar no, es que hola aquí guapo. Yo ¿Qué pasa? Te como la cara Aymar Solo la cara. Sí. Oficialmente. Eh, contexto, pon contexto. Hablamos con Alex Risco. Hablamos con Alex. Alex, Alex, Alex. Alex, Alex. Qué, Alex. qué genio, qué genio, sí, hombre, de verdad. Eh, cuando lo conocí, sí. él tenía 7 años de experiencia Sí, de hecho a Aleix lo conocí En la Euskal del año pasado Que por eso os digo, es que para mí la Euskal Desde casa fue una mierda y fui Que fue 2020 y el año siguiente, es decir, el año pasado fue, la futuro, fue Fui a la Euskal Presidencial Y fue la polla, es que esa es la diferencia O sea, desde casa no puedo hacer El 98% de las cosas que hago allí Porque el otro 2% es streamear por la noche juegos Y ya está, pero es que eso no tiene gracia O sea, eso lo puedo hacer desde mi casa es Que me la suda pues, allí, obviamente, hay pues, ambiente, hay cosas y pues también hay más problemas porque el micro capta ruido de todas partes, pero es que me da igual. Ver, sin, sin, sin ser despectivo hacia la organización de la Oscar Encounter. Organización de la Encounter os quiero, ¿vale? O sea, no, no, es, no, es un, no es una falta de respeto por mi parte, no, inten, no quiero que lo sea pero obviamente presencialmente es 18.400 veces mejor no, hombre y ellos y ellos lo saben claro. obviamente obviamente pero lo saben. bueno por eso, por eso yo digo que en 2020 hicieron lo que lo, lo que, que se pudieron. pudo sí ah, ¿eh? y un, un hurra por ellos pero honestamente yo prefiero la presencial pero claro, mucho pero es, muy de lo que todos los implicados porque yo en parte me siento emocionalmente implicado con la Escol en Counter en cierta parte eh, si yo se siente emocionalmente implicado, ¿cómo coño definimos lo mío? Pues, bueno, no, no, emocionalmente eh, implicado... ¡Producción, ¿cómo os definimos lo mío? Cállate. No, escúchame. Emocionalmente, emocionalmente implicado en el sentido de que de eh, pues, hay, hay una cuestión con respecto a los medios de comunicación que ha pasado durante muchos años, que son críticas sin sentido, diciendo estos 5.000 frikis, ¿qué coño hacen en el BEC? el gilipollas y orgullosos. Y, y un, hubo un año, un par de años, que precisamente para intentar que los medios no hablasen de eso yo iba detrás de los medios en plan, o sea, de hecho hay un vídeo de televisión española eh, en el que eh, querían hacer un rollo de que eh, la Euskal era como un transatlántico que salía de un puerto porque en Baragaldo hubo puertos y tal y no sé qué y estaban grabando recursos arriba en, en la parte, según entras, pues en la parte de, de, de arriba y tal eh, estaban grabando recursos Y me acerqué yo en plan de Hola ¿qué, qué, oh, ¿De qué medio sois? No, de Televisión Española No, pues vamos a hacer esto y tal Oye, ¿quieres ser tu rollo nuestro capitán del barco? Y me grabaron bajando las escaleras Yendo hasta mi puesto La primera Y hice la primera declaración y tal Y eso está, o sea, eso existe Yo he sido el protagonista de un reportaje de Televisión Española Entonces, pero en general Íñigo Prauz la cuestión que no que le ha costado mucho a la organización y a los y a los asistentes que nos importa aquello Es el decir, esto no es solo una reunión de frikis Esto es una... Que, o sea, también, no vamos, que también No vamos a estar cuatro días sentados delante de un ordenador No De hecho... Mmm, Hay gente que, que lo hace pero no, la gran mayoría no Es que de hecho yo creo que no ha habido una Euskal en la que haya estado sentado más de tres horas delante del ordenador O sea... Quiero, quiero recordarle yo sobre todo a producción que yo las primeras a buscar sí que es verdad que, o sea, me tiré muchas, pero muchas horas en un ordenador Más que nada porque, repito, yo tenía muy poca experiencia con ordenadores, entonces para mí eso de poder tener un ordenador a mi disposición muchas horas era sí. nuevo Pero verdaderamente el año pasado es que llegábamos y yo llegaba corriendo para desayunar a toda hostia, irme a conferencias Volver, toquetear cuatro cosas de to del ordenador Irme otra vez a conferencias Volver a hacer cualquier cosa, íbamos a comer Volvíamos corriendo porque tenía un puto taller o una conferencia sí. Volver a toda hostia, me iba a ver Concierto de no sé qué, hablar con no sé cuántos O sea, literalmente un nivel de... de, de, de... Fumada estúpido. Sí, o sea, hecho, hubo, hubo puntos en los que yo tenía dos minutos para tocar el, la torre y irme. De, de hecho, es que a Borja, que no sé si seguirá viendo... Borja, te queremos. A, a Borja, la primera de Euskal, yo le dije, oye, si ves que hay algo en el programa que te interese, vete y míralo y tal. Y se quedaba en plan de, no, pero yo, pero ¿qué hago pero qué? ahí? tú, vete, vete. Y al final, eh, pues a su pareja actual la conoció, la Euskal. Yo tengo una cosa curiosa, y es que verdaderamente yo siempre veo el programa de conferencias y me empiezo a rayar Porque claro, hay términos muy específicos también y cosas muy raras que yo no he escuchado en la puta vida Y verdaderamente ah, luego veces, encuentro cosas y digo, ¡hostia! A, a veces en las conferencias hablan de unas poquitas marcianadas y de A ver, hay marcianadas, pero joder, es que dices, hay esto no hay cosas muy guapas también Y quiero decir, y por mucho que algo no te suene mucho, a lo mejor simplemente porque te suena el concepto Me eh, vale, yo he visto que hay este año una conferencia de cosas de Aloy De Aloy que es el, la protagonista del Horizon sí Sí, y me da igual lo que sea yo voy a ir porque es Horizon y creo que es algo de diseño de algún tipo pero me da igual yo voy a ir porque es Horizon no por nada más entonces si descubro cosas pues descubro cosas y ya está vamos a mirar el programa de es que casi de básico o sea honestamente yo os recomiendo ir sin expectativas porque yo no, fui además... sin expectativas y me lo paso de puta madre cada vez que voy y cada año digo no puede ser mejor y el siguiente año sorpresa es mejor no además o sea... además este año como va a haber Open Game pues eh... vamos espera voy a ¡Vamos! <risa> me, me, hace, me hace mucha ilusión, honestamente, me hace muchísima ilusión. El año pasado no hubo penguin y me lo pasé de puta madre. Imagínate lo que puede ser este año que no penguine. Quiero decir: La rehostia. No, pues hay cositas sí, interesantes. Hay o sea, cosas ya, más ya, ya he pulsado en un enlace de, una, de un título de una conferencia y, y estoy viendo solo el viernes. Tachán. O sea que... o sea, hay, hay verdaderamente cosas muy guapas Yo sí. tengo un hype muy potente Y siempre tengo un problema con la Euskal Y es que la noche anterior al día de montaje Porque desde el año pasado yo ya voy día de montaje incluido eh, La noche anterior al día de montaje Yo no puedo dormir Lógicamente, porque me hace mucha ilusión ¿Cuál es la pega? ¿Cuál es la pega? Tengo que dormir, porque las siguientes cuatro noches Voy a dormir tres horas por noche Entonces tengo que dormir, pero no puedo O sea, la, la noche anterior A, a ese día preparty Es... Para, para mí es terrible, es que no duermo nada. Sí. Es horrible. El año pasado me acabé acostando a las 2 de la mañana y despertándome cada hora barra media hora hasta que a las 8 de la mañana dije paso. ¿Sí? Literalmente. Sí, sí, Y es horrible porque no duermes nada y llegas un poco cansado, pero es que te toca aguantar cuatro noches de 3 horas, 3 horas y media de sueño. ¿Qué significa eso? Monster. ¿Y qué voy a hacer este año? Repetir. Monster. Pequeño, uh, creo que la la, la gente va muy fumada de... porque claro, se claro. llevan neveras de yo, 24 yo pienso, monsters Yo llevo yo, tres. Yo, yo pienso, eh, monster, igual este exagero un poco, pero yo me he llegado a tomar un pack de 24 de estos. Un pack de 24. Quiero decir, de estos en, en, en dos días. O sea que, que, que Quiero decir, o sea... Sí, sí. Y seguramente eso son... Yo, o sea, Íñigo porque se toma 24 porque va fumadísimo. Pero a ver, yo no lo no, que hago no, no, es habitualmente no, no, no, monster hecho, por noche. De, de hecho, de hecho, un... Uno de mis récords. Yo tengo dos récords con la Coca-Cola. Y que, orgulloso con los récords, en fin. Muy insanos. Uno fue tomarme 12 latas de Coca-Cola en un día. Eh, un agosto random. Agosto random. 12 latas. O sea, es eso es eh, 12 entre 3, 4 litros de Coca-Cola. ¿Cuánto azúcar es, es tiene cada Coca-Cola? Pues Cada lata de Coca-Cola tiene 35 gramos de azúcar. ¿Cuánto, ¿Y cuánta capacidad tiene? Estos son 33 mililitros, ¿no? Sí O sea, centilitros, eh, haces, perdón Haces 35 por 3 y eso es lo que tiene un litro Después, uh, 35 por 3 son... 105. 105 105 Pues de hecho es más o menos lo que tiene la Monster Porque la Monster son, como habéis visto, lata grande grandes medio litro Y cada Monster... Esta no, esta no pero la, hay algunas Monsters que lo que tienen son el, el, la cantidad de azúcar estándar, que son 50-52 gramos. Esta tiene 53. Esta tiene 53. 53 la dentro pensaba que por, no. Por lata. La otro pensaba que no. Pues son 53 por los lata. Los por 2, 106. Lo mismo. Técnicamente, lo mismo. Entonces, sí, bueno. sí, gente. La Coca-Cola y la monster son exactamente igual de insanas. No. Eh, no. Sí. No. Sí. No. sí. No. Es decir... Eh, la Monster tiene cosas que la Coca-Cola no, pero bueno. Aparte, y viceversa. Eh, eh, eh, eh, con respecto al azúcar, eso, eso, eso, eso es lo mismo. exactamente así. la misma mierda. Bueno, vamos. Y la otra, que aquí Miquel está presente de comprar dos packs de 24 de Coca-Cola para toda la Euskal y que sobraron tres. Sobraron <risa> tres. <risa> pues yo con la Monster, como también sé que es un es poco cierto, XD... También es cierto que la nevera... Mía barra nuestra terminaba siendo nevera común Es la de... ¿Quién, ¿quién quiere algo? En fin Yo al final por lo cierto, que hago es llevarme no hago. a Monster por noche Yo lo que hago es llevarme a Monster por noche Intento que la mitad sean de las que tienen azúcar Y la mitad no, porque Monster no tiene término medio Tiene las Monster, vamos a decir, sanas Que no son sanas, pero me da igual La Monster sin azúcar, que es la saga de las Ultra Y alguna otra Especial que creo que es la Rehab pero eh, la Monster, que no tiene azúcar directamente, 0 gramos de azúcar, y luego está la Monster con 53 gramos, no hay término medio. Entonces la es mitad y mitad. Me, me ha hecho gracia ver eh, un anuncio hace poco en la tele de Tanqueray, que si no me recuerdo... Si no, si, Creo es un licor Si no o algo. recuerdo mal, es Ginebra. Puede, sí. Tanqueray sin alcohol. Eso tiene que saber a Colonia, pero que lo flipas. Si quieres Colonia, toma vodka, quiero decir. Sí, sí, pero tú imagínate... realmente no puedo decir esto, pero me da igual. Imagínate... Vodka sin alcohol. ¿Qué se queda eso? ¿Agua? ¿El agua? ¿El ¿Vodka sin alcohol es agua? Agua con olor a patata. <risa> Yo, <¿qué> es <risa> ¿Las patatas huelen a algo, gente? Oye, hablando de patatas, tengo mono de patatas fritas. Eh, hablando de comida y bebida, producción, tráiganme agua, por favor. <risa> Literalmente estamos haciéndonos un contar nuestra vida, experiencias con la Euskal y demás Mientras tenemos aquí de fondo el GR050 O sea, tienes dos opciones, o ver el GR050 o ver nosotros hablando de nuestra vida ¿Por qué no nos hacemos un episodio de la vida de Euskal Digital y contamos nuestras putas mierdas? De hecho tenemos que hacer... Eh, ¿Qué es eso? ¿Las charlas del QE? Ah no, no te no, quiero insultar No, no, las charlas del QE no tenemos que hacer... ¿Cómo se llamaba el del Patreon? ¿Miquel? ¿El programa que hacíamos por el Patreon? Backend. backend Backend, te lo vas a hacer un backend pues puedes hacerte un back de 18 horas si quieres, porque a este paso, o sea, literalmente estamos cubriendo todo esto y son, llevamos 50 putos minutos rajando nuestra vida sí. y yo todavía no he contado mi puta experiencia del Windows XP Bueno, total, ¿qué pasa con el Windows XP? Lo que pasa con el Windows XP, que total, que yo en Quito h eso, que no, no tengo no gusto en verdad, en Quito h toqué verdaderamente el ordenador que dijo, ah, si sí, no, si sí, vale, este es para ti y nos mandaban a hacer coches ultra básicas, tipo, ah, no, es que tenéis que buscar no sé qué en internet Que a día de hoy es ultra simple porque sacas portátil, iPad, móvil, lo que sea y lo buscas Pues en aquel entonces era para la clase, vete al stand de ordenadores, saca el tuyo, que esté cargado Ponlo encima de la mesa, lo abres, enciendes, compruebas, esperas a que Windows arranque, que será la otra Abres Entiendo. exactamente 68 pestañas del puto Windows, del, del puto Google Chrome Porque lo que teníamos de reto, y lo habrá hecho todo Cristo, y si no lo habéis hecho estáis mintiendo que era, te pones encima del Google Chrome, empiezas a taquearle y a ver cuántas pestañas cuántas ventanas, perdón, puedes abrir antes de que se abra la primera. Hmm. Que lo ha hecho todo puto Cristo. <risa> Creo que el récord que tenemos este 1300 1300 o algo así. Tipo clicarle 1300 putas veces antes de que se abra la primera pestaña del Google Chrome. Sí. Dedos muy rápidos, también hay que decirlo eh, Entonces, ¿cuál es, ¿cuál es la gracia de todo esto? Claro, se abría la primera ya, buscabas algo Y luego lo que hacías era eh, forzar al Google Chrome A cerrarse, que eso la gente no sabía hacer No sabía abrir unos de y decir, Google Chrome a tomar por culo Pues no, entonces, eh, eso lo que hacía Era la gente, Gaisca, ciérrame esto boom eh, Porque no la vas a cerrar una por una ¿Sabes? Quiero decir, o sea, no entonces, eh, ¿cuál es la gracia Que eso? Yo empecé en, en quinto de la H eh, Lo gracioso es teníamos esos ordenadores quinto y luego sexto también Porque también había ordenadores normales Eran punto cero, pero no eran los chiquititos que teníamos nosotros, eran grandes Pero nosotros no tuvimos de, nosotros, fuimos chiquitos Y luego ya cuando pasé a primero de la ESO Fue cuando, eh, en mi caso, y esto ya sí que no es privacidad porque hace dos años que no estoy ahí Sí, hace dos años exactamente que no estoy ahí, Archandape, que es, era mi castola de, de primaria y secundaria eh, Cuando ya hizo el cambio Entonces, eh, la gente que tiene un año más que yo Fue cuando estrenaron el programa de iPads. Entonces cuando entrabas a primero de la ESO te daban un iPad que lo pagabas en cuatro putos años, que eran cuatro años para usar el iPad de primero a cuarto. Entonces, eh, mmm, dato curioso, eh, mi hermana se quedó justo fuera porque ella entró a primero de la ESO y cuando pasó a segundo fue cuando los de primero le pusieron el formato iPad. Entonces ella se jodió, o sea, cuatro años de la ESO tocando los ordenadores de mierda. Eh, yo tuve el, el programa de iPad. Pero lo sé que es que tampoco duró mucho, yo fui uno de los beta testers por decirlo de alguna manera Porque tuvieron la gente que tenía un año más que yo Nosotros, creo que los siguientes, y luego ya los siguientes eh, Les tocaron Chromebooks Porque los Chromebooks se podían, eh, digamos, controlar mucho más fácil que un puto iPad En plan, a la hora de, no te puedes descargar juegos en y no sé qué En realidad, no Es decir, la, los controles parentales de Apple, si se afinan bien están sí pero no estaban, mucho, muy, af no estaban muy afinados mucho... porque te recuerdo somos beta testers Entonces... no y porque, y porque el problema es que al final para, para una dictadura aunque sea eh, concertada eh, todo, cualquier despliegue informático es mucho tiempo mucho dinero y muchas y, gente. Cosas, y muchas cosas que ellos no controlan y gente Entonces... y no es solo eh, desplegar es mantener Y hay veces en las que hay la, dinero para desplegar Pero no hay dinero La gracia es que claro, yo cuando más la gente dice No, es que tú no puedes, tú no tienes un iPhone, no puedes hablar de Apple Yo puedo hablar de Apple porque he estado cuatro años usando un iPad Y sé cómo funciona y tengo un iPad Air 2 Y, y sí que os lo voy a decir A todos los fans de Apple, incluido tú Yo no soy fan de Apple pues eres, claro. eres un fan de Apple como una puta casa eh, A todos los fans de Apple os voy a decir La única cosa buena en, Desde mi punto de vista que tiene Apple es durabilidad Mi iPad Air 2 que tiene 6 putos años de uso 4 constantes y 2 esporádicos Sigue funcionando Y sigue funcionando bien Entonces, esa es la gracia, es la única Cosa buena que le veo verdaderamente O sea, porque respecto a Pages, Keynote Todas estas eh, cosas de ofimática Sus formatos de guardado Que ya sé que los puedes guardar en otros formatos Pero sus formatos de guardado no tienen compatibilidad con nada eh, Y luego, a la hora de Acceder a de archivos, yo puedo coger mi móvil Y acceder directamente a todos los putos archivos Y cargármelos todos si me da la gana, y en Apple no eso son lo que, lo que le doy verdaderamente. En los seis últimos años eso ha cambiado, ¿eh? Porque ahora hay una... Pues en, los últimos, en los cuatro primeros, no. Ahora hay una aplicación que se llama Archivos. que Existe, hay... pero no te deja tocar todo lo que quieres. No, te deja tocar un almacenamiento un poco... Bastante limitado, en verdad. Segunda sección, by the way, de la esta de las Que es cuando hablamos de lo de, de lo de los juegos móviles o sea, y demás existe una división un tanto rara Sí, porque quería dividirlo como tal directamente de base Porque las primeras, la primera y la última que van a ser Mr. Q y Silent Swan eran entrevistas puras y duras Pero aquí teníamos dos secciones que era Hablar un poco de él, entrevista y demás Y luego la segunda sección que era más dedicado a juegos móviles No era tanto subidas, sino juegos móviles Y dije, vamos a dividir, ¿por qué? Porque me apetece Sin más, sin mucho más Hay Nicolás sigue pareciendo una división rara, yo creo que tiene sentido Y aparte lo puedes llegar a dividir incluso en cuatro si quieres el programa de final de temporada Que queda más decente que decir Tres secciones, la verdad No, tres También, como, como quieras verlo Pero un poco la gracia fue eso entonces lo de algunos XP Que, que tuvimos ese, ese programa de beta testing eh, A día de hoy tengo un portátil Con un i5 de octava eh, 16 GB de RAM Un Tera de SSD SATA y, y una 1050 Entonces sé lo que es también Un portátil... Eh, la hostia para cosas porque la gente de, de Begoña Spi también tuvo en su momento el tema de esto, esto ya no es privacidad ni nada porque he mencionado este sitio 400 veces en este podcast, entonces eh, la gente de, de Begoña Hospital ya tuvo en su momento después pues eso el programa que nosotros subimos de iPad y ellos tuvieron de portátiles entonces claro, tienen un portátil de 6 años ya porque la gente no se va a comprar otro portátil solo para bachillerato, y lo que pasa es que tenemos el portátil este para bachillerato y para uni y demás en futuro y porque qué cojones es un portátil potente pero pero la gente que tiene eso, el portátil al final acababan teniendo un i3 de novena Que sigue siendo un i3 por mucho que sea de novena Es un puto i3 eh, Con gráficos integrados Y que les da para jugar al LOL Sin cagarse encima Y uh. pista Porque el LOL no exige nada Dato curioso Si queréis jugar al LOL Lo podéis hacer con una puta patata ¿Sabéis que hasta ahora se hace siempre el DOOM, ¿no? Tipo, jugando al Doom en la puta BIOS Que se ha hecho ya, jugando al Doom en una calculadora Potenciada por 200 patatas Jugando al Doom En, en, en una puta Game Boy, jugando al Doom En cualquier cosa, vale, pues yo Ahora, creo que lo siguiente Jugando al Doom en un test de embarazo En un test de embarazo, en una nevera inteligente Aunque por bueno, una nevera inteligente se puede jugar al Clash Royale No se va a poder jugar al Doom sí. eh, Pues eso. Yo creo que lo siguiente a eso es el League of Legends Porque el League of Legends te exige literalmente Un puto giga de RAM y pista O sea, yo con el portátil Que tiene una 1050 que es Basiquito y un i5 de octava Que no está mal, pero sigue siendo basiquito eh, Juego al Doom Literalmente a 140 hercios Mi pantalla no soporta 140 hercios Entonces como tal, se está jugando a 140 cuando yo en verdad Lo estoy viendo a 60, yeah. pero se juega A 140, entonces es tipo, ¿qué? Si con, si literalmente exige un giga de RAM para jugarlo bien Y yo con 16 gigas de RAM DDR4 normales, o sea, la gente con, con un ordenador de la hostia que puede jugar al lol a 350 hercios sin tener una pantalla que lo soporte, yo creo que lo siguiente es jugar al, al lol en sitios. El único problema es que es multiplayer, pero yo creo que lo siguiente es jugar al lol en sitios. O sea, vamos a intentar jugar al lol en cualquier cosa. Jugar al lol en sitios, me encanta. Jugamos jugamos al lol en un Tesla. De hecho, yo creo que se podría De hecho, no solo se podría, sino que las patentes de Tesla, por si no lo sabéis, son de free use Así que podemos literalmente sacar la puta patente de Tesla, meterla en algún puto dispositivo y jugar en el eh, sistema operativo de Tesla Las, las, las patentes... Las no, patentes de Tesla son gratuitas Las gratuitos. patentes no se sacan Son open source no, Sí, a ver, las patentes son open source Pero la, la patente simplemente es la, eh, la, la escritura, digamos, el, el poner en papel... Una idea un concepto lo que Hacemos tú, un test lo, lo que tú estarás hablando es Aparte de que las patentes sean eh, open source. Sean gratis Las patentes no son open source Lo que será open source Será el sistema operativo y, Pero, Según Elon Musk Las patentes son gratis Son open source sí, No, las patentes eh, Que no Que las patentes son gratis sí. Bueno Hacemos caso, un Tesla y jugamos el, al LOL. En cualquier caso, eh, parece ser que, por lo que contan por ahí, que el sistema operativo de los Tesla está bastante roto. ¿eh? ¿Roto? Sí. ¿Y si lo mejoramos, señor? Que lo único que está decentemente bien es la comunicación del sistema de entretenimiento con las, con las funciones del, del coche. Es decir... Con eh, velocidad de crucero, con esas cosas que la hacen por una API privada y eso está bien Gente, está resto... hecho el Tesla para jugar al LOL, no para nada más, ¿vale? No os preocupéis no, no para conducirlo, es un iPad con ruedas, compañeros <ríe> eh, a, to a todo esto, a todo esto, eso me recuerda que en el vídeo que te estoy editando a ti Que lo tendréis sí, sí. próximamente en el YouTube chan, de Busca Digital chan. Eh, Precisamente te decían que si te echabas unos LOLs, vamos a tener que jugar al LOL tú y yo Vamos a tener que jugar al LOL tú y yo porque la gente exige año jugando ¿Tú sabes cuántas visitas podemos tener? Tú sabes las visitas podemos... Entre el hombre misterioso tú y yo jugando al LoL, que te esté enseñando el hombre misterioso y estemos jugando los tres, que ya, es, que ya es una team bastante guay, porque el LoL es de 5 contra 5, por si sí no sabes. Entonces, ¿Yo? que se juegue, que se juegue... Podéis jugar Duobot, el hombre misterioso y tú, y que yo juegue jungla para... para gankearos o algo. O sea, enseñándote el hombre misterioso, podemos tener una cantidad de views absurda. Yo voy a hacer una declaración pública. Yo... Íñigo Sendino Martínez, declaro aquí públicamente, y puedes hacer un corte de esto si quieres. Haced un corte, gente. Que nunca voy a jugar a League of Legends. Yo te tengo que pedir que nunca. lo hagas. O sea, Íñigo, la gente lo quiere. ¿Por qué no? Dale a la gente lo que quiere y conseguiremos visitas. No. Le das a la gente hate, consigues visitas. Le das a la gente lo que quiere, también consigues visitas. No, no. Tú sabes lo que no, puede no, ser ir yo no. a mi grupo de clase, que es la gente que te estaba reclamando, ir a mi grupo de clase y decir, gente... Íñigo no. va a jugar al LoL, don, don puede, Gais, explotar don, don puede explotar YouTube, puede explotar YouTube. Íñigo misterioso, secunda la moción, por favor, eh, eh, o sea, Íñigo misterioso no. no, hombre misterioso, por favor, secunda la moción, podemos no. tener muchas visitas, por favor, eh, porfa. Eh, escríbele y dile que le estamos interpelando. Eh, ¿Y si le llamo o le llamas tú? No, no lo voy a llamar, escríbele. Pero te digo una cosa, no tengo sí, no ningún tengo. interés... En, que eh, no es cuestión de que tengas interés droga asquerosa, ¿Que, no, que no es cuestión ¿Sedle? de que tengas Que, no, que no te voy a pedir que lo juegues de constante quiero, quiero, Te pido quiero. que lo pruebes, te rías, le demos a la gente lo que quiere y tengamos ¿Sí? visitas Ah, sí, perdón de, Le demos a la gente lo que quiere, en esta casa Nunca se han utilizado esos criterios Joder. O sea, es decir, yo le doy a la gente Lo que a mí me da la gata Si llegamos a los 100 follows Te recuerdo que podemos monetizar vídeos Y vamos a llegar a los me 100 parece follows Me estupendo, hago otro vídeo sobre Alexa La gente se cabe. ¡No digas el nombre! No, porque es que ya no la puedo dejar llamar Alejandra o Martina o Martina, ¿Por no. Porque hay un comentario en YouTube que me dice que no, que eso es una estupidez Entonces, También ya. hay un comentario en YouTube diciendo que no tenemos ni puta idea de comentar un evento Cuando el pavo no ha comentado ningún evento y nosotros sí Ah, bueno ah, el último. Gente, pensaos un, poco, pensaos un poco lo que decís, por favor, eh Por favor, para la gente de este chat, que ya sé que sois todos muy respetuosos y muy cabales Pero aún así os lo recuerdo Por favor, pensad un poquito con la cabeza antes de comentarle cosas a gente porque a lo mejor esa gente está haciendo cosas que vosotros no, que no seríais capaces de hacer O que no vais a hacer Y que directamente no tenéis ni puta idea Entonces, en vez de ir a meter mierda sobre cosas que no habéis hecho pues se hace un poco cabales y decís, ah, mira, tengo experiencia en esto Puedo decirle que no tiene ni puta idea Entonces, si sabéis por qué lo estáis diciendo, enhorabuena ver, Y la, si no nor, Normalmente la gente que tiene experiencia en algo No dice que no tiene correcto. ni puta idea Correcto dice cómo mejorar Correcto, así que sí, Si no es una persona de mierda Hay correcto. personas de mierda así. Entonces, eh, de, para la persona Es que me hace mucha gracia porque me gusta meterme Escribale, con él Es que voy, voy, voy, Es que me gusta meterme con él Entonces, la gracia es eh, Para la persona en cuestión que nos dijo que no tenemos ni puta idea de comentar eventos Cuando dejes de subir vídeos de Call of Duty Y te hola, propongas hola, hola, hacer hola, contenidos hola, hola, de hola, calidad hola, hola. La Porque es la verdad, es, es la verdad, entonces cuando dejes de hacer vídeos de Call of Duty y de Fortnite de mierda Y te pongas a hacer contenido de calidad y contenido como el que hacemos nosotros, con la periodicidad con la que lo hacemos nosotros y demás Venís y nos decís a ver lo que opináis y cómo de fácil es, ¿vale cariño? Un saludo <risa> Madre mía ¿Qué van a hacer los trolls? The pues the troll. trolear, no, no, no, no, no, no, es que no, ni siquiera son trolls, son gilipollas o sea, si son trolls todavía, los trolls vienen a hacerte coñas. Los trolls vienen a, a... Habitualmente los trolls joden. Porque es la típica persona que viene al chat de Twitch a ponerte cosas para que lo banes. Es que está hecho para que lo banes. Pero es que esa gente no lo hace con la intención de banearte. Lo hace con la intención de meterse contigo. No de que lo banes, sino de meterse contigo. A es ver, que aquí, todo hay, aquí hay una cuestión muy sencilla. En Twitch, como es en tiempo real y tal, molesta. Pero a mí en YouTube, que empiecen a decir todo lo que quieran, me da igual cada comentario... Cada uno de los comentarios lo que le dice a YouTube es lo siguiente. Este vídeo es interesante porque la gente lo comenta. Y lo recomienda a YouTube. Por tanto, seguid comentando mierda. A mí me da igual. En YouTube. En Twitch no, por favor. Porque en Twitch es molesto. Eh, también te digo que el último evento que comentamos que fue el, el PlayStation talents Moment... No, el último que comentamos fue la Xbox. No, el, no, el último. No, la Capo. Sí. El no. El PlayStation. El último. el último. Ah, la... el sale. Perdón, perdón, perdón. Pensaba que estabas diciendo la State. Pensaba no, que estaba No, el, el, el State no. El último en general. Eh, sí, fue un poco más sobrada, ¿eh? Porque eh, decir 84 veces les he entrevistado. Es que sí si no es la era verdad. Pero no era interesante. Vale, pero no me puedes decir que es mentira. No, no, no es mentira. Pero no le interesa a nadie. Vale, pero lo que te quiero decir es, o sea, ahí sí que, ahí sí que puedo ir y opinar de mierdas porque sé de mierda batalla Ahí no me pueden decir, no tienes ni puta idea de comentar este evento, porque este evento en específico, eh, yo sé lo que van a presentar antes de que lo presenten. Sí, sí, pero lo que pero el co los comentarios que hacías no tenían interés. Vale, gente, si a alguien le ha molestado, lo siento, ¿vale? No, no, no, no, me ha molestado a mí. <risa> Entonces no, no me disculpo, ¿para qué? ¿En fin? ¿Para qué? Si sí, total, si sí vamos que? a seguir discutiendo. ¿Para qué? Si total, luego va a venir y va a hacer otra cosa que me joda y va a decir: ¡Ah! Ah, ¡Ah! ah Bueno, así es, que esto es un toma y daca constante en la vida. Eh, bueno, vamos a, vamos a remarcar que estamos aquí, aquí MC Jamón de York y, y producción Casa Tarradellas. <risa> <risa> <risa> <risa> emitiendo él, contando nuestra puta vida sobre el Gaming Room 050. Bueno, no esto es el Dalit of Cat, la pero en, en la más. O sea. ¿Eres consciente de que esto sería algo que haría Kojima? Sí O sea, literalmente, ¿es, es o sea, un no episodio te, de un podcast? No te daría acceso al contenido de verdad y pondría su mierda encima sí, no, no solo no te daría acceso al contenido de verdad, sino que lo llamaría director Cut Tipo, estoy comentando por encima las cuestiones del programa y está contando su puta vida Porque es Kojima, se fuma cuatro porros, lo hace en tu cara y encima le das las gracias y le pagas 60 pavos Ay, en fin <risa> Quiero decir, porque es Kojima En fin, hoy... Ay, ay. Es, es la hostia, es la ¿Qué hostia. Hablando? A ver, cállate un poco. No, no solo de dinero, sino también de calidad, ¿vale? Sí dinero. Sí, es verdad que Google Play publicar es mucho más Hablando fácil. sobre dispositivos móviles, como publicar ah, dispositivos ah, móviles. Sí, claro. Hombre, es que yo, yo quiero hacer un, un día aquí un vídeo donde conectemos un, un móvil y tal, y enseñemos pantalla y esas cosas. Eh, con todos esos juegos de mierda, que el, el anuncio no tiene nada que ver con el juego. O, si tú supieses la cantidad de veces que se ha hecho eso, y lo eh, ha hecho la persona tan agraciada que ha llevado muchas críticas a cabo, que es Byte Sí, pero eso lo quiero hacer yo, contigo. Pues lo decir, hacemos. La selección lo hago yo, enseñamos el vídeo de, del anuncio. Y nos descojonamos. Y luego juegas eh, a. Juego. No, no, quiero, no quiero solo enseñar el vídeo del anuncio, sino. O sea, eh, sí, lo, de, lo del anuncio es que no son eh, lo que verdaderamente. Sí. Ejemplo práctico: Homes Games Barra Gardenscapes, que son juegos de mierda. Pues ese tipo, de, que es un puto Candy Crush, jugad al Candy Crush, joder, no le deis dinero a ellos, jugad al puto Candy Crush que no tiene anuncios, tampoco o al menos no tantos le, Tampoco le deis dinero al Candy Crush, por favor No, pero si tenéis que dárselo a alguien, dadselo al Candy Crush Entonces, sí. eh, ¿cuál es la gracia? Ta no solo juegos que tienen un anuncio de que verdaderamente no es el juego, sino también juegos, que lo comentamos aquí en el programa precisamente Juegos que te ponen el mítico de que 99% de la gente no puede hacer esto y te pone una persona que juega mal a propósito Sí. Y quiero remarcarlo saturando el micro, a propósito No saturas el micro, eso es está que, mal No, es que bueno, saturas el micro es para darle relevancia No, para darle no, enfasis. no eh, y, luego, y luego, quiero hacer las de Uno, eh, anuncios que no son como, como verdaderamente es el juego Dos, anuncios de mierda en los que es un bait para que te, te, te dé rabia el puto anuncio Y tres, eh, que serían los directamente juegos de mierda Que no tienen anuncios ni nada, pero simplemente son juegos de mierda de, de, de la Google Play Store. Nah, pero juegos de mierda no vamos a promocionar. Bueno. Eh, entonces, no, no vamos a promocionar ninguno. De hecho, vamos a decir que no los descarguen y que le den reviews negativas. Pero bueno, ¿la gracia cuál es? Yo tengo, por ejemplo, muy en mente una compañía de juegos de móvil que creo que se llamaba Voodoo. Eh, me suena, ¿eh? Que, que en su momento hacía juegos, cuando yo era muy pequeño, tipo 8 años, 10 años, eh, que en su momento hacía juegos... Que verdaderamente tiene una calidad. O sea, tipo el Fruit Ninja, el clasiquísimo Fruit Ninja el y Fruit cosas Ninja así. Era... Es, es mítico, es un juego mítico. Que de hecho es un juego de pago y tenía el que pues eso era más limitado, no sé qué y tal, con anuncios. Pero que eso era la hostia. Y que hacía juegos de ese estilo, juegos de calidad. Pero claro, ahora desde hace unos añitos se ha pasado al formato de juegos de hago putos juegos de mierda. Te los promociono de manera de. El 99% de la gente no puede pasarse a este no, nivel. Puede... Y es un juego de mierda. Pero el Fruit Ninja era de, de half no. Freak Studios. O sea, sé, sé que el Fruit Ninja no era, pero te digo que eran tipo es Fruit que, Ninja. O sea, eran que, juegos tipo Fruit Ninja. Ah, vale. Es que, de hecho, uno de los juegos más guapos de la Hostia que, que puta, jugué el jugué Jetpack Joyride. En mi vida es el Jetpack Joyride. Dios, que es qué bonito. De los mismos del Fruit, del Fruit Ninja. Qué bonito juego. Y, y, y le di horas y horas y horas. ¿Quién no le ha dado horas y horas a ese juego? Madre. ¿Quién no? Ah. De verdad. Eh, ¿Qué tenemos, by the way? Ah, vale, sí, no, ese, ese comentario que no me había llegado, no, ah. es que aquí no está porque me ha salido un momentito Ah, bueno, Entonces, es, es un poco esa la gracia, que es tipo, tío, de verdad, ¿por qué el, mm, los juegos móviles están tan mal? Es que luego la gente, me parece lógico que luego la gente diga, no, eh, es que mm, ju si, si juegas en móvil no te puedes denominar gamer, coño Claro que sí, la cuestión es a qué juegas, porque, por ejemplo, el trabajo de este hombre, que está aquí delante, se infravalora muchísimo y ha hecho un juego que verdaderamente es la apoyo Yo lo tengo probado Porque lo probé y le metí horas Que es el juego que me, que me comentó Que era el último que había sacado en la Euskal del año pasado Y yo lo estuve probando Y tenía un problema muy potente Y era el tema del multiplayer Porque no hay gente que lo juegue entonces, si tienes gente que lo juegue, podríamos haber hecho una cosa mucho más guapa. Pero había un momento en el que había una cantidad de desnivel estúpida. Porque la gente que llevaba jugándolo muchísimo tiempo tenía un nivel muy alto y no pasaba de muchas descargas. Por lo tanto, la diferencia de nivel que tenía yo con ellos era estúpida. Entonces, cuando te tenían que emparejar, me emparejaba... Vamos a poner, poniendo números aleatorios. Yo, que tenía máquinas de nivel 50, me emparejaba con gente que tenía máquinas de nivel 450. Pues me guansoteando una hostia. Porque es lógico, porque tiene muchísimo más nivel. Entonces, era tipo... Me falta que multiplayer esté más balanceado, pero verdaderamente era un juego muy bonito y ha hecho juegos muy bonitos Entonces, eh, gente como este hombre, gente como Dani, que es un youtuber eh, de, de Noruega Que hace eh, vídeos de, de YouTube, precisamente, creando juegos para, que muchas veces salen para móvil Que están para ordenador, pero que muchas veces salen para móvil, son completamente gratuitos, lo podéis mirar eh, Creo que está como DaniDev en, en la Google Play Juegos como los suyos, juegos como los de este hombre, precisamente aquí o sea, se infravaloran muchísimo. ¿Por qué? Porque mm. ahora mismo en móviles no ves más que dos tipos, que son los juegos mainstream, que son una putisísima mierda, que están top en las Google Play, en la Google Play Store y en, y en tiendas similares. Porque los putos niños rata de 4 años a los que sus madres les dan el móvil para que no les toque los huevos mientras hacen la compra del Ikea, eh, los descargan. Oye, no me meto con el Ikea. ¿Sí? No, no me meto con el Ikea, me meto con eh, los padres, madres, eh, género no binario, que eh, le dan el móvil a sus hijos para que no les toquen los huevos en el Ikea. Porque lo he visto. O sea, te lo digo porque lo he visto, porque yo he visto a niños si que lo, no son capaces si de andar con si el puto Pocoyo y que pueden buscar Pocoyo en el YouTube Kids para ver Pocoyo y no saben escribir tampoco. Si solo el Ikea. Es que de verdad, es que es estúpido. O sea, saben teclear Pocoyo y saben cómo se escribe Pocoyo. O Dora pesar, la Exploradora, a pesar de que no saben. Pero no, no saben para... escribir y no saben andar. Pero saben teclear en un puto móvil. ¿Qué tipo de sociedad estamos haciendo? Por favor. Por favor, dadles un puto libro. <risa> Aléjate del micro. Dadles un puto libro que vayan con el puto lapicito y el papelito de IKEA apuntando qué coño están viendo a sus padres. Ya. Los números de referencia, que era lo que hacía yo. Es Joder. Que ya, es que ya no dan ni papel ni lápiz. Lápices hay. No. Sí. Sí. Sí, sí porque fui la semana pasada. Lápices eh, hay. Lo que sí que no hay, y que, me parece un insulto. Cuando fuimos al IKEA? Pues el, el viernes. El viernes irías. El viernes. Pues no, no, te fijado, el viernes. no te habrías fijado. No te habrías fijado. Lápices hay. Lápices, te, te juro por Jesucristo que hay porque los he visto. Lo que sí que no hay y me parece un insulto, papelitos creo que tienes que pedirlos. Pero lápices hay, y lo que sí que me parece un putísimo insulto es que han quitado los putos metros de papel. Obvio. Que era la mejor manera de aprender a hacerse un canuto. <risa> <risa> Fortnite, uh, League of Legends no son. A ver, guys. Mira, League of Legends. <risa> a ver, guys, <risa> No, vale, coña, no me he hecho canutos en mi vida, ¿vale, gente? Sé que a veces lo parecen algunas grabaciones de Game Room, pero no lo he hecho es, es, la monster, es la Monster, es la Monster La gracia, ¿cuál es? La gracia es la siguiente Han quitado los metros, que me parece un putísimo insulto pero los lápices sigue habiendo. Entonces, por favor, cosas clásicas. Que yo iba ilusionadísimo al Ikea, intentando aprenderme los shortcuts que había en el mapa. Porque, claro, podías saltar de sección 2 a sección 18 si querías porque había un pasillo de no sé qué. Y aparte, iba buscando las putas esquinas en las que estaba el poste con las tres pantallas para los crios. Para que le diesen y pintasen un puto elefante de colores. O sea, que eso era mi vida. Que sí, yo en el Ikea es, es el... me he tirado horas y horas... Y horas y más horas y me lo he pasado como un puto crío Como lo que eras Como lo que era Y me lo he pasado muy eh, bien Todo eso de informarte que ha desaparecido ¿Eh? Todo, eso ha desaparecido. ¿Todo salvo, eso ha desaparecido Salvo, si quieres aparcar a tu crío en Smaland Que está debajo de las escaleras Que me, me parece un insulto, ¿no? Los críos tienen que aprender a ir con sus padres a hacer la puta compra del Ikea a ver, los, los críos tienen que aprender en general... Y tocar, coño, tocar, y, y ved cosas, y tocar, y ya está. Y veis los... una silla que os gusta y os sentáis. ¿Por qué? Porque de eso se trata el IKEA. No, los, De probar. Los, el, el tema es, sin, sin que tú y yo seamos ninguna eminencia, porque ni siquiera tenemos hijos, y el mío va a venir ya hecho, eh... <risa> Íñigo no se va a comprar un hijo, se va a comprar un ordenador De hecho No, eh. no, no, yo no me voy a comprar un hijo No, no, pero quiero... no, no, no Serious question, yo no me voy a comprar un hijo eh, no, Obviamente, claro que no La gracia es, esto, esto lo tengo que remarcar, ha dicho Íñigo El mío va a venir ya hecho, el mío no ha venido hecho Ha venido por partes y lo hemos montado ¿Contenido, contenido ¿En qué? El hijo, <risa> El hijo, sí, bueno, mi, mi hija en este caso ¿Eh? ¿Eh? eh, producción, a que tú lo entiendes Sí, que ahora es ordenador Es, ordenador, mi, ordenador es, mi, le, le es mi niña, es mi niña pequeña tenía pequeña, ¿correcto? Pues hasta aquí ha llegado en la sección con este hombre que no le hemos hecho ni puto caso a la sección. Alex te queremos! Te queremos mucho. Te pero, queremos muchísimo, pero la verdad. La verdad es que para... Mucho las redes a las ver, no, pasa que en este programa estamos haciendo un off topic absoluto y máximo sí. Y yo me lo estoy pasando de puta madre que yo no sé si esto tiene sentido subirlo a YouTube Porque igual nos tapa las visitas de este vídeo <risa> Esto nos va a tapar las visitas, contar nuestra vida nos va a tapar las visitas Pues lo mismo, sí las redes sociales Hostia, sociales. eso se... Oye, hacemos la prueba y ya está Sí no, ¿sí? por subir contenido a YouTube sí. GR050, GR050, Director's cat contando nuestra puta vida Yo, yo, sí, yo tú soy... Tú. <risa> <risa> Bien, vale Perfecto, vamos de, de tema en Literalmente eh, sí. En fin, yo iba a decir algo. Tú sabrás. No me acuerdo. Sí, si no ¡Alex, eh, ¿no? te queremos! Te, sí. No, hablando de, de parentín, O sea, hay, hay eh, un, una cuestión que es que los, los padres no enseñan a sus hijos a aburrirse. O sea, yo hay algo que, que, que aprendí a las malas, a las malas entre comillas, que era de agosto, verano. Calor absoluto en un sitio perdido de la mano de Dios. En Huelva, yo decía, mamá, mamá, me quiero ir a la piscina. Me decía, no, espérate, hay dos horas. Y dos horas aburriéndome. Eh, dos horas y no ocho, ¿eh? Y no ocho. O, Entonces, o, o no ocho días. Porque las final, madres son como... Al final... La gestión de la... De Madres la, del mundo, queremos. De la, la gestión de la frustración es algo que no se trabaja por lo que has dicho tú, porque a la mínima le, le enchufamos un dispositivo y que se entretenga. Es que un niño no, es, no tiene que estar entretenido y disperso todo el rato. Vamos a hablar como, a hablar como es, no le enchufamos, le enchufan. Le enchufan vamos a hablar como es, vamos a hablar como es, porque yo honestamente no lo haría. Y mi crío se quejaría porque no tiene poco yo y yo le pondría un chupete y le diría cállate y mira muebles. Muy <risa> a ver, es que de verdad, o sea, gente, por favor, que no podéis recurrir directamente a la esta, porque es que no, no, porque luego los padres y madres, y, y, y géneros no binarios también, eh, se quejan... De que, no, es que mi crío tiene 6 años y quiere jugar al Fortnite con sus amigos ¿Y qué le has hecho desde pequeño? Meterle poco yo por un puto tubo desde el puto Youtube Kids O sea, es que es lo que claro. hay No podéis quejaros, y primero, no podéis quejaros de lo que ya le habéis dado, de lo que vuestro hijo llama ha mamado, Y lo segundo, no podéis quejaros tampoco de lo que voy a haceros a vosotros Porque si vosotros estáis con el móvil 18 putas horas diarias Luego no esperéis que el crío coja un libro y se ponga a leer, porque no lo va a hacer Porque no lo va a hacer Nunca, pero, pero un segundo ningún por, caso Espera pero un segundo, porque quiero oír este, eh, un cacho de esto eh, Cuando hablan ellos, porque no sé si, si Estudio circenses, os queremos Oye, esto está muy guapo, presentalo a cosas Y oye, ya habéis ayudado adelante con el proyecto Cambio de camiseta Ahora no hay un helado y una botella Y un cronómetro, un cronómetro. Y la puerta está cerrada Que muy sublimemente le he dado a play Que se note, para nada no sé dónde e hicimos este, este estudio Cuéntanos A ver Al principio empezó como Lo que dice Vale, no, se, se, oye, se uno Es que pensaba que sería doble eh, por cierto Que ahí se ha visto Como en la pantalla de ellos Se cambiaba la cámara Y aparecía Discord tal. Discord De hecho, Discord Una puta mierda Porque, eh, A ver, al final A Ñigo no le gusta y a mí me encanta Eh si Discord, Entiendo por qué. si Discord hiciese un solo cambio, que es eh, eh, proporcionar o exportar sus señales individuales en, en, en algún formato para que yo lo pueda coger con el OBS... ¿Se te ha ocurrido meterte a la API de Discord y crear algo para ello? Eh... Porque yo he creado dos bots de Discord. No, pero pensándolo bien, igual alguien ha tenido este problema y lo ha solucionado Mientras Íñigo es que... siga hablando voy a intentar encontrarlo No, no, la cuestión es que... Eh, cuando nosotros usamos para las entrevistas Skype, porque Skype, aparte de lo que sea como aplicación, tiene una cosa que es salida NDI. Y esa salida lo que te hace es la que, lo que tú quieras, ya sea quien está hablando o ya sea una persona concreta, te la pone en, un, en una salida, en un formato que tú puedes coger desde OBS. Entonces, eh, yo tengo el vídeo y el audio limpios en OBS. Para hacer estas composiciones No solo alguien ya tiene una idea, sino que alguien ya ha hecho la petición de Sí, sí, pero quiero decir mmm, Les han dicho que a tomar por culo que nada Básicamente, o sea, no sé se, no se, Para Discord no se, no se ha hecho Entonces, claro, esto Y en, y en muchas televisiones también eh, Esto lo hacen eh, Capturando pantalla Y más o menos a nosotros nos ha quedado relativamente bien Pero es una cutrada de puta madre Lo de capturar pantalla ¿Cómo puedes suponer una pega el que digas no es que tengo? Así que, en fin. A lo mejor alguien ha hecho algo en GitHub. Es posible. Es posible. A mí me horroriza cuando veo en televisión española, o en otros, sobre todo en televisión española, que graban entrevistas por Skype. O en ETV también lo, lo hacen mucho. Eh, graban entrevistas por Skype. Y es la de. A ver, justo en Skype tienes. Lo que pasa es que hay que formar a los redactores y hay que eh, actualizar un poco. A, a la peña para que lo sepan Peñigo, pero, sin, pero aparte de abrir Skype Abren OBS de hecho será Y hacen una captura de la cámara del, del tipo con su sonido Y lo tienen para ingestar Lo tienen limpio Lo único que se ve es un logo de Skype te lo, voy, te lo voy a leer, ¿vale? Te lo voy a leer Dime. Y tú me dices si te sirve Bueno, no He encontrado en GitHub Una cosa que se llama discord to ip Que es A Java program that rebroadcasts A Discord voice channel over NDI Eh, voz no Necesito imagen. Es... Vale. Que tampoco está mala, ¿eh? Eso tampoco es malo. Pero no, necesito imagen. No solo voz. Muchísimo caos de organizar, de qué hace cada uno. Está complicado, está muy complicado. para precisamente Es que es algo que no es fácil de hacer. Es que realmente lo suyo es que lo haga... La empresa del de este. Entonces, a mí cada vez que me dicen, no, entrevista por Zoom, por, por Discord, por no sé qué. Yo digo lo mismo de siempre. Eh, nosotros usamos Skype porque es el que más facilidad nos da para gestionar las señales. El resto son otras historias. ¿Qué nos podéis contar sobre, digamos, el, el género del videojuego? ¿De qué va el videojuego, Andoni? ¿De qué va el videojuego? Vale, pues, eh, resumidas cuentas. Aquí es cuando cuentas lo de los porros, ¿no? De, Creo que sí. De caminar, recoger notas y, y un poco eh, experimentar el, la ambientación. Walking simulator Un poco Walking Simulator, ¿no? <risa> Efectivamente. <risa> <risa> eh, pero si no me equivoco, a lo mejor Yo igual es un poco más. Eh, Estoy mezclando eh, encontrando algo. Algo, ¿no? pero no Ahí. sé si sirve con Discord. Esa es la gracia. Mm, más, misterio más, más misterio Más Qué vida entonces. entonces. Eso es, vale eso es. Vale, vale, vale ¿Y de dónde sale el tema de decir Vamos a hacer un walking simulator? He encontrado algo No sé se si servirá Pero he encontrado algo eh, Nace precisamente de lo que hemos comentado antes eh, A lo mejor sí Pues pásamelo decíamos, eh, Es una página web un montón de 3D. Con cosas También te paso luego el del audio Que he encontrado también antes uh. Sí. Repito, ver... no sé si servirá. Ha dicho que, que no funciona con eh, Discord si es New Movie Recording, pero no sé si en emisión funciona pues, o no. O sea, en grabación aparentemente no, pero en emisión no lo sé. Era nuestro objetivo eh, Una vez metido a ver se supone que no ves te lo pilla Aquí todo. El señor Ekain, pues se inventó un... un entonces un pillamos este y pillamos de, también este. Un increíble, con un lore de la hostia y... El señor Ekain es Jesucristo. Está llenando ese mundo. Sí. Y entonces, eh... Después de un año ya conseguimos vale. eh, un programa. Ahí lo actual, llevas. Hemos más concept, Estoy aquí mirando ofertas de cosas. Ofertas. Eh, ¿Qué hay en ofertas? Construyendo ese mundo. Pues, pues un G305, que es el mismo que tengo yo en con casa. Más lore, y con más notas. Y... y un portátil, también por 128 pavos. Eh, Ekaim, coméntame, el de Silent One* como mm. tal es una pullita clavada de ahí. Ya, es un, es, un aquí, es un poquito de la verdad Es que, es que las putas tiempo transiciones tiempo, me, tiempo, me ponen de los nervios Porque sí, sí, sí, si, eso. o sea, yo a Discord le digo, cámbiame de esta cámara a esta otra Si me tienes la cámara de la previsualización abajo, ¿por qué no me lo cambias directamente? ¿Por qué me tienes que poner un cargando dos segundos? Supongo que porque tiene que rescalarla <risa> Pues, hazmelo en segundo plano. O sea, me da igual que yo le dé clic y tardes un segundo en, en cambiarme de cámara. Pero, pero hazmelo en segundo plano, no me pongas un relojito de los cojones. A mí me gustaría que Discord tuviese al menos, al menos, la opción de, eh, para que eso te lo hiciese en segundo plano, que tuviese la opción de cuando le pones solo una cámara en pantalla principal, sí. que tuviese la opción de la cámara que está haciendo ruido, te la pongo. Sí, eso, eso también En, de, en vez del de cambio a mano, la cámara que está haciendo ruido, te la pongo, que creo que eso lo de Skype. Eh, sí, de hecho Skype tiene Varias salidas en EDI Te da la tuya, te da eh, cada una de las personas que están en la llamada y luego te da una cosa que se llama altavoz activo, que es eso, es precisamente quien esté hablando. Entonces nosotros eh, a veces parecería que cambio yo a mano, pero realmente utilizamos altavoz activo y se cambia solo. Yo te propongo una cosa muy graciosa. Muy fluido. Ya que Discord no nos va a hacer ni puto caso, porque es Discord y es una multinacional y se la suda un huevo lo que digamos nosotros, Ajá. ¿Y si creamos nuestro propio software de esto y le damos links a gente para que se meta y lo hacemos como de queramos? De hecho, yo estaba pensando cuáles son... Ahora hay un, un programa que se llama Meet. Lo conozco. Que, esto lo hemos usado en que, su momento. Que eso es código abierto. Eh, que en principio eso se puede instalar en un servidor y tal. Lo que pasa es que tiene bastantes dependencias y es un poco... Complicado de instalarlo en un servidor donde ya tengas más cosas. Pero aparte de eso, y, y estaba pensando que si montamos algo de eso. Un, montamos de... un puto servidor. Montamos un puto servidor como hicimos el año pasado y montamos eso. Eh, pues eh, se podría plantear, se podría pensar. De hecho, eh, una. Producción, las... idea. No, no, una de las cosas que, que se podrían hacer es un servidor de virtualización. Lo que pasa es que no sé qué ordenador tenemos aquí para montar un servidor de virtualización. ¿Para qué quieres montar un servidor de virtualización? Para, en vez de eh, instalar las, lo, los programas directamente en el sistema operativo, instalarlos en, en máquinas virtuales Docker. Ah, sí, vale, sí. Entonces, tienes máquinas virtuales Docker que las puedes gestionar independientemente, eh, y cada una pues te hace Y hace así como técnicamente cosa. es un servidor diferente Puedes estar utilizando el servidor para otras cosas Mientras en una máquina virtual tienes el Jitsimit eh, no, De hecho propias. lo ideal es que la máquina en sí sea un host Que tú tienes varias máquinas virtuales Y cada vez que quieres hacer una cosa nueva Haces otra máquina virtual es el que te puede Y puedes acceder a las máquinas virtuales directamente De sí. manera remota pues, mira, sí. voy a, voy a... pues yo no veo por qué no Tipo, o sea, directamente la cuestión es que estaría guay eso, lo de hacer lo propio nuestro, porque sí, yo ya sé que podemos utilizar Jitsimit, de hecho lo utilizamos en pandemia tú y yo alguna vez para hacer una prueba. Sí, pero bueno, quiero decirte, te, podemos instalarnos el Jitsimit en un servidor aquí en local sí. y a partir de ahí toquetear, pues metiendo las extensiones, cosas de esas, a ver si hay algo que haga eso. Y pero... que podamos personalizarlo un poco, porque en vez de darle un link de, imagínate lo que sería, en vez de darle un link de Jitsimit, darle un euskadigital.streams.com o algo así. No, eh. col.uscadigital.eus. También. También, me da igual. Por ejemplo. Call, o directamente llamarlo, O sea, ¿cómo podemos hacer tipo, tipo Skype? como Un juego de palabras. Euskype. Euscadigitel. Tel de teléfono. Euskadigital, por ejemplo. <risa> <risa> eh, ¿Estronaz cómo se llama? Euskadiginas. ¿Tú sabes cómo se llamaba mi coche cuando tenía wifi mi coche? En mi, en mi coche hubo, hubo wifi. Hubo un Movie Car que daba wifi. ¿Tú sabes cómo se llamaba el wifi de mi coche? Bla bla car. <risa> no. Casi. Es un juego de palabras con el digital. ¿Cómo? Es un juego de palabras con el digital? ¿Cómo parece que se llama? No te lo he dicho. Y cuando el prota se va a dormir. Casi. ¿Cómo crees? Era. Ca eh... Eso, eso... Es que si no ya te lo digo. A ver, adivínalo. ¿cómo, cómo, ¿Qué más dicho exactamente qué era? Tú has dicho bla bla car y yo he dicho casi. Y es un juego de palabras con Euskadigital. Euskadigitar. Obviamente. <risa> pues eso. Euskadigital. Pues Euska Digital es una esto, pero es que EuskaDigitel es una Euskaltel un poco, espero que no nos denuncien eh... No, yo creo que para, lo que para los años que le queda a la marca ¡Hala! No, por favor, no. Eh, si, si, si Euskaltel se va a la verga, eh, la Euskal Encounter nos la quedamos nosotros <risa> Sí, claro, con todo el dinero que tiene esta asociación la Hombre, mientras, me... mientras consigamos no perder pasta, a mí me vale ¡Ja, <risa> Si lo organizamos para no perder pasta, a mí me vale. Miquel, que dice que la Euskal y no perder pasta. Que toda la pasta que entre, que se gaste. Y pista. Pero que, pero que, que, que, que, que lo montamos nosotros. Sí. Ni puta idea. ¿Ni puta idea qué? Ni puta idea. Eh, no, a, a ver. Eh, no, pero ¿ni puta idea qué? Habla de, de, que, de que la Euskal es, es, es, un, es un gasto de dinero que yo creo... Que los años buenos les da a empatar, los años de crisis yo creo que les ha dado a perder Esa es mi opinión sin saber números Joder, pero si haces un ratio de años buenos, años malos, pues no está mal Sí, bueno, pero si los años buenos no pierdes y los años malos pierdes y ninguno ganas Un poco más de barrizal, pues a la mierda los, los, si, si hay 50 pagos de diferencia los pongo yo Bien, también te digo que seguramente eh, eh, Euskaltel puede, puede desaparecer, yo no creo que vaya a desaparecer como marca De hecho el grupo más móvil, si va a sacrificar marcas en Euskadi, la primera que debería sacrificar es Wook Porque eh, es una marca que no tiene sentido eh, Tú eres consciente del, del puto flyer, es que yo quiero yo quiero remarcarlo, o sea, eh, Euskaltel tendrá pérdidas o no con la Euskal Encounter Pero la promo que se hace... Porque tú entras al Euskal y tienes un puto flyer de 28 metros Eso se llama banner Que pone... Me da igual eh, Pues banner eh, Tienes un puto banner de 28 metros, por lo menos Que pone Euskaltel Que pone Euskaltel sí, En pero, naranja, como una puta casa Sí, pero la estrategia... O sea, quiero decir eh, La Euskal... A Euskaltel, que, que yo sepa, nunca le ha servido para atraer una masa grandísima de clientes Incluso... A veces hacían ofertas especiales y eran ofertas especiales que afectaban a 2.000 clientes como mucho. Como mucho. Y eso para una empresa que tiene medio millón de ya. clientes en Euskadi, pues es muy poco. Es muy poco. O sea, como estrategia comercial, o sea, una cosa es la estrategia de imagen, que ahí sí, pero la estrategia comercial para atraer y mantener y fidelizar clientes, yo creo que la Euskal no les ha funcionado. Ahora bien, eh, una cosa es Euskaltel y otra cosa es la Fundación Euskaltel. Y teniendo en cuenta que a nivel de imagen la responsabilidad social corporativa siempre premia, eh, a pesar de que Euskaltel ahora sea del grupo más móvil, yo creo que la Fundación Euskaltel va a seguir funcionando y va a seguir teniendo su sede en Euskadi y seguirán haciendo cosas. Y no le veo eh, a corto plazo riesgo a la de Euskal. A corto plazo. Voy a a ver corto más plazo. Más. Ve, veremos lo que pasa. Pues a mí, no me gustaría, que, a mí no me gustaría que sido la verdad. Lo que sí que es cierto es que la Euskaltel es la marca con más arraigo eh, que hay aquí, porque Wook es un engendro que se han hecho con Dominion y que en general yo creo que no tiene interés. O sea, la gente no dice voy a contratar Wook, pero sí dice voy a contratar Euskaltel. Como que un par de horas. La gente sí dice voy a contratar más móvil. O Movistar. O Yoigo. O Movistar. Pero, Wook... ¿Cuánta gente has escuchado decir voy a, voy a contratar Telefónica? Muchísima. Pues yo la verdad es que no. Muchísima. Yo de hecho la, la primera y única vez en la que he escuchado que alguien tenía contratado Telefónica era en esta puta casa. A ver, es que es una marca Telefónica, es una marca que hasta que la quitaron de la comercialización, que aquello fue 2008, 2010, por ahí era una marca con muchísimo arraigo. O sea, era una marca que se llevaba usando desde aproximadamente 1940. Luego tienes la... Y... No, desde 1940, no. Perdón, desde 1970, en finales de los 70 ya, la Compañía Nacional Telefónica de España se empezó a convertir en Telefónica. En telefónica o Telefónica de España, depende de cuál eran los usos de la marca. Entonces, eh, claro, una marca que has tenido en activo durante más de 30 años mm, con sus diferentes variantes es normal que la gente ahora eh, a lo que llaman Movistar lo siga llamando telefónica porque es telefónica y porque la empresa madre se sigue llamando telefónica o sea digamos que tienes que y esos porros tan fuertes que decían ¡porros! nos van a banear no nos van a banear una mierda aquí no se banea nada Nada se va Tenemos una historia narrativa en... Pues eso, que muy pronto también tendréis en el YouTube El, el vídeo de Íñigo siendo abusado por compañeros de clase míos No, sí, sí de hecho la idea era que quitases eso No, es lo que estoy haciendo Es lo que estoy haciendo, pero eh, que sepáis que es eso, ¿vale? Porque, exclusiva, ahí está de hecho eh, espero que espero que hayas metido la exclusiva. Coño. ¿Puedo, Puedo enseñar esto a cámara tapando la foto, la foto y los datos. Me dejas enseñar. Es un promete largo. Ahí está. Ahí Todo ahí. Lo enseño. Madre mía, esto esto es un documento, ¿eh? De hecho lo es. De hecho. Este lo es. es un documento. Eh, pues. Pues eso. Eh, que tendréis muy pronto. De hecho, es que es, es, es estúpido porque es un vídeo de una hora y cuarto, porque es un stream cogido tal cual. Y estoy teniendo que tajar. Y da igual que tú digas, no, esa es la parte que tengo que cortar, porque el chat sigue estando en pantalla. No, no, pero que el chat esté en pantalla me da un poco más igual. El tema es que lo que se vea. Eh, porque hay un rato en el que yo también me estoy investigando cosas y no llego a ningún lo lado. Lo sé, eso tal, es lo que estoy haciendo. Todo eso. En pues, la para que os hagáis la idea. En los primeros. Eh, mmm, Vamos oh, a echarle 25 minutos. He cortado como 15. 15. 15, 15 van fuera. Bien. Pues Entonces estoy... creo que al final quedará un vídeo como de media horita. O sea, a lo mejor. Pues sí. El tema es que de aquel live stream quede un tutorial bastante resumido de. los dos. Matilde, la telefónica. Matilde, la telefónica. Eh, Referencia no apta para gente como yo. Eh, aquello. Eh, fueron unos anuncios con. ¿Fernando Fernán Gómez? Producción, confirma. No me acuerdo qué actores salían en aquellos anuncios, pero eran unos anuncios eh, en los que se, ven, se fomentaba comprar acciones de telefónica. ¿Acciones? Sí, sí, sí. De Gila. Salía Gila en aquellos anuncios. Pues. Eh, Gila no era un general del ejército, no sé qué. No, Gila. O era un humorista que hacía de general del Gila ejército. era un humorista que hacía de general de, ah, del ejército. Ah, vale. Que sus sketches. Más, perdón, de, de soldado que No me sé los roles de que, la milicia Los que mil y lo, más, más famosos era la de Es el enemigo Que se ponga Oye, que a ver cuándo van a atacar Ah, mañana por la mañana Que nos viene mal Mejor por la tarde igual ¿Y cuántos van a ser? ¿Cuándo, o sea, cuando Me lo he inventado porque no he visto sí, pero cuando, No, pero más o menos era así Porque yo he visto alguno sí, sí, ¿Y sí. ¿En qué año estamos plantándonos con eso? Pues en um, Pues... Entonces, Será contemporáneo a lo de la Matilde, pues en 1980 y algo. Un poco peligroso, ¿eh? En, en hacer, hacer chistes precisamente sobre guerra y cosas así. En, en la posguerra. posguerra? Bueno, posguerra. La, no me acuerdo del no. puto nombre. A ver. Eh, ¿Transición era? En la transición. En sí. transición, eso. A Un ver, poquito peligroso. Realmente, aparte de, de que. De que eh, históricamente, a nivel de libros, se, se coloca el final de la transición. En el golpe de estado, y una vez superado el golpe de estado, o se da por terminado A terminar. ver que yo ahí no he llegado, ¿qué golpe de estado? ¿El de Tejero? El del 83 ¡Tejerito, Tejerito, let's fucking go! Pero, aparte de eso, eh, yo creo que la guerra, ya para aquellos años, para los 80, era una realidad que, que a parte de la población le afectaba, pero para, eh, que para otros... Era relativamente ajena. Y en muchos en muchas esferas, en Televisión Española, por ejemplo, la gente que hacía ya programas y humor y tal, ya no eran los que... gira sí vivió... No nada, era Gila, rara. dice producción. Vaya, no era Gila. ¿Quién era? Era... José Luis López Vázquez, coño. Es que... A, a... Hostia. Las, a, a las acciones de Telefónica se les denomina a Tildes porque en 1967… Eso ya sí que es posguerra. Campaña para... No, eso no es posguerra. Eso sigue siendo posguerra. No, eso no es posguerra. La posguerra dura hasta que muere Franco. No, eso es, eso es la dictadura. No, pero la posguerra… Muy... No, no, no. La, la, posguerra la posguerra, cariño, dura más o menos… Depende de quién lo mide, hasta el 50 o hasta el 60. Porque luego en. El, en Técnicamente, el... la década del 50 al 60 y del 60 al 70 son prácticamente idénticas no. hablando, hablando de un ámbito cultural y no, político. No, no, no. Ahí hay, ahí hay una diferencia muy grande. Eh, primero, en el aperturismo que fomentó Franco con el turismo, sobre todo. El aperturismo del 50 al 60 y del 60 al 70 son prácticamente idénticos. Sí, pero. pero por en eso? la cultura también. Pero... No, no. No, del 50 al 60... No, fueron radicalmente... Bueno, radicalmente no. Es que no... Fueron distintos. O sea, y ahí tienes a un señor que ha vivido aparte de todo eso que está diciendo que no. Entonces, una cosa es lo que se pone en los libros de historia y otra cosa es la realidad. Y cuando yo lo estudié... En los libros de historia todavía había diferencias claras entre los años 50 y los años 60. En cualquier caso, en el 67 se hizo una campaña para anunciar la ampliación de capital de Telefónica en la que José Luis López Vázquez decía a su mujer ¡Matilde! ¡Matilde! ¡Que he comprado Telefónicas! Telefónica quería que a sus acciones se le llamasen Telefónicas pero las las terminaron llamando Matildes. Ironic, isn't it? Claro. Claro. Bueno, gente, estamos cerrando programa ya. Sí, sí. Estamos ya terminando con el programa. Tras este pero, pero, contando nuestra puta pero, vida. Pero, es que he de decirte que incluso a nivel, a nivel económico, seguro, pero... A, a nivel, nivel económico, económico nivel, a nivel cultural, a, a nivel político. A nivel político, las estrategias de la dictadura de Franco en los años 50 y en los años 60 fueron muy distintas. No de las estrategias de la dictadura de Franco, sino las estrategias, o sea, perdón, no las estrategias, sino como tal lo que se veía desde fuera, desde un panorama público. No, desde un panorama público también fue... ¿El decidido. aperturismo era el mismo? No, no, no, no, no, no, En los años 60 empezó a llegar el turismo, empezó a llegar el dinero eh, exterior... Eh, en estos, cultura y literatura era idéntico. Eh, Estados Todos Unidos... Esta, en, en cultura yo te diría que también había diferencias, pero Estados Unidos en los 60 empezó a, a plantar dinero y a plantar... Eh, bases militares en España que en los 50 les consideraban una dictadura de mierda a ignorar que eso es lo que consiguió Franco al final eh, conseguir anchar un poco y, y el reconocimiento internacional ahí está si tuviese un sombrero me lo quitaría no, si vamos, sabroso, a no, vamos, a no bueno, vamos a discutir más de esto no, no vamos a discutir, más. No, vamos a discutir más. al menos no en cámara bueno Seguiremos discutiendo de Dando gracias a la gente. Dando gracias Muy bien, Gaiska. Al haz algo útil, por una vez. Y... Muchas gracias a Tocristo. Y... Sí. Tocristo que ha formado parte bueno, directa o indirectamente en esta temporada ¿qué tal hemos de visto este, este episodio que lo hemos visto eh, Pues mira, me la, suda, me, me la suda como lo hayamos visto ahora, porque yo esto lo he grabado, entonces ya sé lo que ha sido. Drop. Aquí, aquí es cuando digo lo del dedo. Es que yo le doy, o sea, Es que tú le das, Iñigo es, es que… Peor. Iñigo, ¿para qué yo, coño le das, Yo fomento Iñigo. aquí toda la mierda esta. Y también a las 19 entrevistas, Iñigo dijo que iba a ser una, y está el ratio. Eh, y a ver, eh… Tú no, no, sabes. no, ahora cállate y escucha. Ya... ya está, sigue. A mí lo que me hace gracia es el nombre de José Donaire. No, sí, ya lo sé. Yo en mi cerebro lo sigo llamando Josh Doner. <risa> <Para> Josh <risa> Donaire. Es que para mí era José Doner. Donair. Claro, francés, pero no. Josh Doner. Ula la José, te queremos. Claro que sí. Habrá una cuarta. En la cuarta más y mejor. ¿Habrá, habrá mm, o sea, una, la pregunta es, ¿habrá una cuarta? Eso no es una pregunta, niño. O Esa es la gracia. ¿Habrá una cuarta temporada de Gaming Room? Aquí, y vamos a estar alojando de aquí después de las coñas pre-grabación. La esto no termina aquí. Podremos escucharnos mutuamente de nuevo la próxima temporada, pero también tendremos cositas durante el... Esto? Año, ¿no? Se cos como esto. Se vienen cosas Como esto. También como esta mierda que acabamos de hacer. Eh, que, ahora sí. que es un contando nuestra puta vida. Correcto. Contando nuestra puta vida, episodio 1. Eso se llama las charlas del CUE, ¿eh? Aviso. Pero si te lo he dicho antes, Pancho, que no! No, no, pero lo que tenemos que grabar es un backend, no las charlas del CUE. Ah, bueno, eso es otro tema. Vamos a contar la vida de esta asociación. Para los que están suscritos a esta asociación, eh, ¿qué vas a hacer al final con eso? Porque el Patreon va a desaparecer. Sí, pues nos movemos a las suscripciones de Twitch. Al backend, al Twitch. Y automotivo. A ver, lo bueno del Twitch Díselo a Miquel Lo bueno del Twitch es que si grabamos backend en Twitch Está disponible para todo puto Cristo Y si no llegas en ese momento Entonces sí que tienes que suscribirte no No, no, no, es que el backend tiene que ser Solo para suscriptores siempre Pero no puedes emitir solo para subs Sí, hay un momento en el que Twitch A partir de X cosa te deja emitir solo para suscriptores ¿Cómo a partir de X cosa? A partir de qué nivel, no sé Cómo, ni cuándo, ni por qué bueno. yo, yo te propondría, para, para, para, para, para Yo te propondría una cosa Y lo que te propondría es O sea, yo creo que para tener más, más, más público y más relevancia y grabar un programa para algo Yo lo que haría sería Ay, que fuese uy, eso en abierto, al igual que hacemos todo Y no, poner, pero, escúchame, no, escúchame, no, escúchame, no. escúchame, escúchame, escúchame, escúchame Ponerlo en abierto y poner chat, solo de subs y luego no resubirlo a ninguna parte Porque eso te obliga a que si quieres verlo en diferido, es decir, en ese momento no puedes estar Tienes que ser sub y ya a está. Ver, y para a, comentar también tienes que ser sub. A mí me interesa que la peña que eh, puede ver backend sea peña que esté involucrada en la asociación. O sea, quiero decir, a, al resto de espectadores les podremos explicar lo que hacemos, cómo lo hacemos y tal y no sé qué. Podríamos quitar una pintita de zoom para que aparecísemos un poco mejor, pero no lo voy a hacer. O puedo acercarme a ti. También. Eh... Es que no te he mirado a ti, no estaba, estaba sabiendo sin mirarte siquiera a ti la expresión que estabas poniendo, me encanta Homosexualidad no Me encanta ese ¿Eh? ¿Qué? ¿Eh? ¿Qué? ¿Eh? ¿Eh? ¿Eh? ¿Eh? ¿Eh? ¿Eh? ¿Eh? Eh, en fin <risa> No, que lo que yo te decía que, <risa> <me poté. risa> que a mí lo que me interesa es que la gente que conozca, por ejemplo, nuestras finanzas O que conozca los proyectos que vamos a hacer, sea gente Cecilio God conoce nuestros proyectos Que ponga pasta Ah, vale. Ahora sí, acabo de entender si, cosa. No, si no ponen pasta, ¿qué te tengo que explicar yo a ti si no has puesto pasta? Es decir, que hay una implicación... Eh, sí, como, lo sabemos, lo sabemos. ¿Qué hora es? Las ocho y media. Ocho y Pasadas. Eh, que sepas que con lo del franquismo no tienes razón. Pero... Ah, sí, no, yo iba, en... yo iba a enseñar esto. Espera, me vas a tener que poner el micrófono porque necesito dos manos para tapar. Íñigo, no tienes razón. Olso Íñigo, ahora necesito tu ayuda. Pero me ayudarás, no, pon el micro Ponme el micro, coño, ponme el micro Otro puedo, te puedo hacer como la última vez Que sería esto No, bueno, eh, os puedo enseñar eh, uh, A ver espera. Uh, Ahí Ahí está, una tarjeta De verdad, de un empleado Ahí estáis viendo el el, el pelo de Iñ el Iñigo No, joder, el pelo de Miquel El pelo de Miquel de hace cuántos años Mikkel hace cuántos años? Esta, muchos esta es la foto Esta probablemente es la foto original de cuando entró Probablemente. ¿Hace cuántos años de esto, Miquel? Pero en el 80 y entonces. 40 añitos. Más o menos. Aquí tenemos un documento. Epa, a ver, espérate, que tengo que quitar mis dedos. Aquí tenemos un documento pues, de estas cosas que dices, esto. Esto no lo tiene mucha gente. Pues telefónica después. De si luego ha si luego mostrado algún dato y hay que ponerle un No, no, un no, no, no, blur no se lo ponemos. Nada. No hemos mostrado No, vale. lo ponemos. No he mostrado nada y lo volveremos a ver, pero no he mostrado. Estupendo. Bueno, ¿qué tal entonces el episodio 50 que no hemos visto? Porque eh, hemos estado nuestras mierdas? Las charlas del CUE, pero ahora con Gaisa Carmona, bien. Podemos hacer un episodio de las charlas del CUE, lo que pasa es que las charlas del CUE están muerto y enterradas. Es, es, es <risa> eso era lo que iba a decir, que era verdaderamente. Antes me decías, no, si tenemos este podcast, no, Podemos no, hacer no, ¿dónde? ¿dónde? las ¿cuándo? charlas del CUE Summer Edition. Oye, yo tengo una pregunta, y es: ¿por a qué ver. hostias no tiene continuidad las charlas del CUE? ¿Hm? Si es algo tan divertido como lo que acabamos de ver que llevamos una puta hora y 40 minutos rajando de nuestra puta vida eh, Por una cu por dos cuestiones Que no nos escuche nadie, eso es otro tema No, no, no a mí la audiencia nunca me ha importado una mierda ¿Verdad? Una, una cuestión es que las charlas del cual el último formato que tuvo era para Siberia FM con intención de que la gente de Siberia FM participase Al final terminaban participando los mismos dos gatos de siempre y... Hubo un momento problemas que, de la continuidad de los podcasts en el que ¿eh? nos quedamos sin temas y era la de para que opinemos lo mismo todo el rato es como no y luego por otro lado eh, que darle a las charlas del cuevo una periodicidad es muy complicado porque si son dos personas que hablan de diferentes temas ¿Hasta cuándo llegan los temas? o sea, Hasta que decir, tú quieras llevarlos. Quiero decir, y, y, y yo no soy buena fuente y no tengo ningún Berto Romero. O sea, no somos gente lo suficientemente eh, mediática como para que lo que nosotros decimos, sea verdad o sea de coña, interese tanto. Entonces, eh, hay un momento en que, que yo mismo me aburro de decir cosas. Y si no tengo nada interesante que decir, pues ¿para qué? Ah, voy a es verdad, es verdad, aquí falta una cosita. Pero podríamos hacer unas charlas del Q Summer Edition, ¿eh? Eso fácilmente, fácilmente. Eso te lo digo. Aquí falta una cosita de anunciar. Aquí falta una cosita oh, para anunciar. Oh oh oh, ¡Oh, oh, oh! Y de esto voy a necesitar un clip cuando lo haya dicho ya. Pues... Eh... Porque lo vas a tener que cortar. Pues, pues, pues te lo cortas. <risa> te lo cortas tú mismo. Entonces, es cuestión de que... No, no voy a cortar un stream de hora de 40 minutos, así que le voy a pedir a producción que cuando yo le diga ya, me haga un clip de esto. Entonces... Eh, lo gracioso es que puede ser... Elegir... Miquel, ¿tienes el botón del clip preparado? ¿Tienes? Vale, perfecto. Entonces, vamos a hacer una cosa. A y ver. es, no solo eh, vamos a deciros cuál es el siguiente juego que forma parte del sorteo del hashtag yt 100 Digital. Contexto. Contexto. Estamos haciendo un sorteo. En, ¿En el Twitter, Twitter de Gaming Room. Tenéis que ir ahora mismo al, al Twitter. Da igual a de Busca Digital o de Gaming Room porque están los mismos los dos sitios. Sí, pero tenéis que participar sorteo. en el Sorteo. Eh, sí, pero el tweet está los dos. Lados. Sorteo en ese en ese mensaje. Está fijado. En ese mensaje tenéis que uno eh, poner una captura de pantalla de que os habéis suscrito. Para, espera, espera, espera, espera. Me encargo, me encargo, me encargo por un motivo. Como había que decir mucho texto, lo que he hecho ha sido hacer un hilo de cuatro tweets. Las bases, Ajá. las, o sea, las bases. Está el en el método de participación, el, el método de participación, las bases y todo está en el cuarto. Ajá. Pero para participar. Las bases esas y lo pone ahí Tenéis que hacerlo en el primero Entonces, sí. lo primero de todo Tenéis que seguirnos en YouTube Sí Id a YouTube y os suscribís Sí Que si habéis estado viendo el stream lo, lo Habréis estado en YouTube directamente Os suscribís Y nos mandáis una capturita ¿Cómo? Respondiendo al tweet Al es primero decir, Respondiendo al primer tweet Ponéis una capturita De Mira, estoy suscrito Y mencionáis a dos amigos a dos amigos, importante que sean dos, que no sean putas cuentas de sorteos, que no sean cuentas de empresa, que no sean cuentas falsas y que no sean eh, en la misma persona dos veces. Que no sean cuentas propias, que no sean ese cu tipo de cosas. Como cuentas propias no. O sea, ah, que, no, no, no os mencionéis a vosotros mismos, claro Quiero decir, no, no, es que no sea la de Menciona a Gaisk a Carmona y a Gaisk a Carmona Pues no Correcto, no. tipo, no, o sea, más, más fácil aún Que Íñigo Sendino no mencione a Busca Digital y a mmm, Y a Sarensear. Y a Saransear, por ejemplo Entonces, ese tipo de cosas, ¿vale? Pero de todas maneras, me, si lo, pone, lo ponen mucho, las bases, me, os los podéis leer. Me dio mucha pena quitar el del sorteo anterior a uno que era la de Si has mencionado a tu cuenta, B, payaso Entonces, ¿qué vamos a hacer? Eh, tenéis que hacer lo que hemos dicho en eh, la capturita respondiendo al primer tweet y mencionar a dos amigos y luego le hacéis RT al tweet y automáticamente estáis participando ¿Cuál es la gracia? No es solo de un juego de tal sino que son 8 claves de 8 juegos diferentes y los vamos a ir anunciando a lo largo de los próximos días El primero ya se ha anunciado es Insomnies de Path Games eh, pues ya lo tenemos ahí puesto, tenemos de hecho un, una imagen muy bonita con, con los ocho jueguitos ahí tal cual En plan, ah, con, con símbolos de interrogación Y ahora vamos a desvelar el segundo, el primero ha sido Insomnis Y de hecho te lo voy a poner muy fácil Ñigo porque puedes elegir ¿Ah? Puedes elegir qué juego quieres Has visto antes dos ah. y hay alguno más Entonces si se te ocurre alguno de los entrevistados, no todos son de entrevistados Pero si se te ocurre alguno de los entrevistados que dices, ah puede ser Uno que hemos mencionado en este streaming también forma parte del sorteo Os pues lo voy a decir El siguiente juego del sorteo de los 100 suscriptores de Euskadi Digital de YouTube va a ser Redoble de tambor, por favor Prrr. Tape and Bail de Memories ¡A tomar por culo! Ya está, lo ha elegido Tape and Bale de Memories de Black Chili Goat Segundo juego que va a formar parte del sorteo vais a tener una clave también disponible Y esto es el clip Y caso? esto es el clip y cortamos ya Efectivamente Ahí está Así que Tape and Bail de Memories Va a ser se une al sorteo, correcto ocho. El primero ha sido Insomnis, El segundo Tape y, y, ya y ya veremos el que que resto, y ya veremos el resto Ya veremos el resto, eso es En Twitter, porque lo vamos a ir publicando Por todos los lados, eso es Síganos en, en Youtube Hagan captura de pantalla Y pónganlo en Twitter Mencionando a dos personas caras Y ahora es cuando, y hacesle RT Al tuit, al primer tuit yeah. Entonces, al primer tweet del hilo, entonces ahora es cuando os digo Cómo funciona el asunto, es para llegar a los 100 subs de Euskadi Digital, entonces cómo va a funcionar esto Nosotros vamos a ir anunciando los juegos sí. en El momento en el que busca Digital llega a 100 subs en, en YouTube, empieza una cuenta atrás de un mes hasta que se cierren las, ¿Un mes? las inscripciones del sorteo. Un mes. Un mes. Un, mes, un mes, mes, mes. hasta que se cierren las inscripciones del sorteo. Entonces, pasado ese mes, se cierra. Nadie más puede participar. Y se sortean las ocho claves. ¿Cómo? Muy simple. Vamos a elegir ocho ganadores. El primero elegirá una clave. El del juego. La del juego que quiera. Quedarán siete. El segundo elegirá otra. Quedarán seis. Y así respectivamente hasta llegar al último. La última persona no puede elegir. No. Pero, eh, ¿Es un juego gratis? También. También. Entonces, mmm, si no os gusta, se lo regaláis a vuestro amigo Correcto Quiero decir Y si no lo rechazáis, iba al siguiente Básicamente, porque, podéis, podéis porque rechazarlo no y va, se, vamos, no, a vamos a ir por lo seleccionar 8, si hay muchos Seleccionaremos... Si hay... Si hay, si hay 8, pues seleccionaremos 8 por, por culo. Pero si hay más de 8, seleccionaremos. Yo creo que el, lo ideal es hasta 16 para que. Incluso haya, eh, incluso 24, te diría yo, por si acaso. Conservas. Por si la gente Entonces, va rechazando. Eh, si lo que queda no es de vuestro interés, Correcto. rechazáis. Correcto. Y pasamos así Correcto. Entonces van a ser 8 claves de 8 juegos diferentes. Es un sorteo masivo. No perdéis nada por intentarlo. Porque vamos a decirlo como es: no somos mediáticos, no participa mucha gente. Participen. Por favor, son juegos de talents y son juegos gratis Y nos lo estamos currando mucho Y dicho esto, tenemos que cerrar el stream ya Así que, eh, gracias por vernos Vamos a seguir haciendo cosas Durante el verano eh, Me falta, el, literalmente me acaba Twitch. de faltar una cortinilla aquí Una cortinilla. Pero entero, ¿eh? Bueno, cortinilla, llámalo como quieras, un banner ¿Un faldón? un faldón Pero es que, o sea, literalmente tu frase ha sido de meter faldón pues sí, de meter faldón de agradecimiento y créditos Literalmente Pues gracias por vernos, vamos a seguir haciendo cosas durante el verano en Twitch Así que síganos y suscríbanse si pueden Y si tienen Prime seguro Literal. Y les esperamos en... Esta... Muy próximamente En este A esta misma hora, en este mismo Bad Canal Es una referencia muy vieja Gracias por vernos y hasta la próxima Me tengo que levantar para parar el directo ¡Os Hoy. queremos, gente! Se despiden MC Casa Tarradellas y no, no MC, no, tú eres, no, no, no, no. Se despiden MC Jamón de York y Producciones Casa Tarradellas. Let's go. Chao. ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está qué ratón? Ah. A ver.